ya yeah. eh, Hola, muy buenos días a todas y a todos. Eh, les doy la más cordial bienvenida a esta segunda mesa de estas grandes jornadas, que llega por título Creación, Dramaturgias y Colectivos en el Teatro Chileno. Esta discusión, como saben, <coughs> se enmarca en el coloquio Escena y Dramaturgias en Contexto, instancia impulsada por el área de Literatura General y Comparada de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Chile, cuyo propósito, además de reunirnos a conversar en torno a las materias que aquí siempre nos han movilizado, tiene un sentido especial, puesto que eh, honran la memoria de la profesora Nelly Donoso y el profesor Luis Paisman. En esta oportunidad nos acompañan tres voces, tres cuerpos, lo digo así para comenzar a instalarlo ya en este lenguaje teatral, que se han dedicado desde distintas perspectivas críticas a examinar y darle vida precisamente, a estas creaciones, dramaturgias, colectivos y estudios. Eh, paso a presentar a nuestros tres panelistas, voy a partir primero por, por Marcela, para que luego puedan cada uno exponer, cierto, y al terminar esta ronda, podamos eh, abrir también las palabras a, a nuestra audiencia. Y desde ahí, por supuesto, eh, reflexionar sobre estas investigaciones, escrituras, eh, experiencias teatrales y los aspectos que les parezcan relevantes para poner en movimiento esta conversación. Parto entonces por Marcela Saiz, eh, actriz, doctora en literatura, docente, investigadora, escritora, dramaturga, bordadora. Por más de 20 años ha formado actores, actrices y artistas escénicos. A partir del año 2000 desarrolla una línea de investigación teórica en las áreas de los estudios literarios, teatrales y culturales. Ha estudiado la producción y construcción de dispositivos textuales, audiovisuales y escénicos actuales y los tipos de negociaciones con los espectadores y lectores, desarrollando una metodología para analizarlos y abordarlos. Investiga además las representaciones de las violencias, los imaginarios sociales que se disputan desde las artes y los problemas de la experiencia, la memoria, el cuerpo y la performance, entre tantos otros. ¿no? Ha escrito narrativa y ha realizado dramaturgia para distintas artes escénicas, teatro, danza, música, que se han presentado en Chile y en el extranjero. Escribió también eh, el texto de una obra eh, sobre Violeta Parra, so, eh, una ópera sobre Violeta Parra, llamada La Rara. Ha adaptado textos literarios al teatro, dirigido, al teatro y dirigió y asistió en la dirección de obras de teatro y danza, junto con publicar artículos y participar en congresos. Muy Cordial bienvenida, Marcela, y te cedo la palabra para que puedas contarnos también eh, sobre tus investigaciones y experiencias. Muchas gracias. Bueno, para, para partir quiero dar las gracias por esta invitación. Decir que para mí es un placer participar de esta instancia de reflexión y de homenaje a dos profesores a los que admiro y quiero mucho. Luis Weissman y Meli Donoso. Contar que cuando me invitaron a hablar sobre la, la creación dramática teatral en Chile, mi cabeza comenzó a pensar en las múltiples perspectivas desde las cuales se puede mirar este tema. Dije, voy a hablar de las últimas dos décadas en el teatro chileno, que es lo que trabajé para mi tesis de doctorado en literatura, pero inmediatamente pensé, que en realidad podía hablar desde mi propia experiencia escritural dramática. Luego me di cuenta de que no podía dejar de considerar los espacios y las prácticas performativas propias del teatro, al que también pertenezco, y que no quería dejar de lado la vinculación con lo social y con lo político, que ha sido un lugar central de mis reflexiones académicas y creativas. Entonces eh, asumiéndome todo eso, bicho raro que habita la práctica y la teoría, el teatro, la escritura y la academia, decidí pasar libremente por los temas que más me resuenan hoy. ¿Sí? Entonces quisiera partir diciendo que en Chile asistimos a un fenómeno que para nosotros aún puede ser novedoso, y que tiene que ver con que desde inicios del siglo XXI vemos de forma cada vez más evidente que el trabajo de la escritura dramática, de la dramaturgia, es concebida en muchos ámbitos como un trabajo colectivo. Y que esto se declara abiertamente. ¿sí? Las propias dramaturgas y dramaturgos... Eh, lo señalan, por ejemplo, en los prólogos de las ediciones de sus obras y agradecen a la compañía, a los actores, a otras personas. Dicen, soy el autor, pero no podría haber escrito sin. También lo reafirman los propios colectivos, lo podemos encontrar en entrevistas, etc. Esto creo que se aprecia con mayor claridad en el teatro pero también ocurre en otras artes como la danza y la música, por ejemplo, que es donde también tengo experiencia como dramaturga, y lo podemos atribuir al hecho de que quienes escriben están ligados al teatro y sus prácticas desde su propia formación actoral y teatral. Es decir, conocemos desde un lugar formativo los modos y mecanismos escénicos, tal vez primero ...que los mecanismos o estrategias escriturales dramáticas. Y esto me parece muy interesante porque tiene múltiples, múltiples implicancias. Porque creo que involucra a lo menos un replanteamiento de la concepción de la dramaturgia... ...de la idea de lo colectivo y de las prácticas escénicas... ...en cuanto a prácticas artísticas y prácticas sociales. Entonces... Eh, para puntualizar algunas cosas, quisiera decir que, por una parte, esta idea del trabajo colectivo en la escritura, que es a lo que me voy a referir, no aleja la figura del dramaturgo o la dramaturga de la idea del escritor que trabaja en soledad sobre una idea y que entrega su texto para que otro lo ponga en escena. Es decir, lo aleja de la imagen de una escritura para una escena que pertenece a otro ámbito de trabajo. Pero por otro lado, esta idea del trabajo colectivo tampoco corresponde a la idea de la creación colectiva de los años 60 y principios de los años 70 del siglo XX, donde la figura del autor o de la autora desaparece y con ella muchas veces también desaparece el texto. Es decir, Tampoco se corresponde con esta idea que, poniendo el énfasis en lo escénico, de algún modo concibe también que las prácticas teatrales son distintas al trabajo escritural. Y entonces aquí me parece interesante, ahí llego a un punto, ¿no? me parece interesante notar que el autor o la autora sigue existiendo en el trabajo dramatúrgico de hoy, como figura. Hay quien lleva las ideas y las expone para que los actores y las, act y las actrices se involucren de distintas maneras con esas ideas. Hay alguien que estructura y ordena. Hay alguien que guía y que finalmente decide. Y decidir es un acto cruel, violento, ya lo decía desierto, pero es el gesto que constituye el acto creativo. Entonces, sigue existiendo un autor o una autora, pero hay allí una coproducción. Desde esta perspectiva, me parece que la existencia del autor o la autora es benéfica en cuanto asegura la existencia de la escritura, la huella escrita, el texto, y no se corre el riesgo de perderla, como en la creación colectiva. Pero por otro lado saca el trabajo escritural de un ámbito solamente textual literario. Quiero decir que esta forma de concepción del trabajo dramatúrgico es una forma equilibrada que, res, que rescata y resguarda lo textual, en la medida que exista lo textual, por supuesto, pero también rescata lo escénico, lo performativo, en una nueva relación donde la escritura, para mí, se vuelve una práctica escénica. Entonces, esta idea es la que quiero instalar. Entiendo esta forma de trabajo de escritura dramática actual en coproducción con los elementos performativos como una práctica escritural que es hoy también una práctica escénica. El teatro es una práctica, es una práctica performativa. Y en la práctica del teatro, que podemos llamar postdramático los actores y las actrices son co-creadores más que un instrumento del director o la directora, y esto sucede hace mucho. Lo que me parece interesante es mirar que la dramaturgia entra en este ámbito en la medida en que se ha vuelto una práctica escénica también. Y esto nos permite repensar la dramaturgia, y dejar de vincularla solo al teatro. La dramaturgia como práctica escénica y colectiva también existe en relación a otras artes y plantea desafíos preciosos. Eh, por ejemplo, yo he hecho dramaturgia para danza recientemente, Telúrica, experimento sonoro y Telúrica, anatomía de la memoria, y he escrito dramaturgia para música trabajando con Madrigales de Monteverdi, además de escribir como Decía Alejandro en la presentación, el texto de una ópera que se llama La rara sobre Violeta Parra. Y en todos estos proyectos, el trabajo ha sido compartido con otras y otros. Coreógrafas, intérpretes, compositores, directoras de coro, justamente porque la escritura dramática superó su vinculación exclusiva con la palabra como portadora de ideas. hacer una dramaturgia de un arte, por ejemplo, donde el cuerpo es el que habla y no hay casi palabras. Hay que trabajar con lo performativo, con los intérpretes, con los cuerpos, con lo escénico, con las fuerzas misteriosas que ocurren en la, en la escena. ¿no? Hay que descubrir las estructuras o trabajar sobre esas estructuras, los órdenes proponer conceptos, las preguntas que van a sustentar el desarrollo de la obra. Eso es un trabajo dramatúrgico. O cómo escribir distintas sonoridades y tempos en una ópera, comprendiendo que los textos y las palabras allí son también elementos sonoros concretos que estarán en la escena como recursos performativos. Para mí esto es alucinante, muy interesante. Porque nos permite entender también que la idea no solo está en el contenido de las palabras, no solo se expresa a través de las palabras, por supuesto también en la palabra. Por otra parte, esta práctica de la dramaturgia entendida como una práctica escénica me parece interesante porque tensiona, amplía y supera no solo lo escénico, sino que los espacios teóricos también. Entonces, por ejemplo, la idea de personaje se abre espacios y dimensiones performativas otras muy interesantes. El personaje deja de existir en el sentido tradicional en el texto y comienza a existir solo en la medida en que hay un actor, una actriz, un cuerpo, una materialidad que lo sustenta, lo define y lo significa en, en la escena. Y con eso trabaja la dramaturga o el dramaturgo también con cuerpos, sonoridades, tiempos, con lo escénico, donde está incluida la palabra como otro elemento más. Y cuando ese personaje está plasmado en el texto y ha surgido desde una práctica escritural escénica y colectiva, el actor también lleva a cabo procesos de personificación mucho más complejos que los tradicionales. Ya no solo se trata de ser el otro o estar por el otro, y esto permite, por ejemplo, que se abran miles de preguntas sobre el problema de la representación, la presentación, la no representatividad, etcétera, y podríamos seguir con muchos eh, elementos teóricos tensionados, ¿no? Desde este lugar. Eh, para terminar y poder abrir la, la conversación, me parece muy interesante poder mirar que la forma en que se producen los hechos escénicos, las artes performativas, incluidas el teatro y la escritura dramática actualmente, también hablan de un cambio profundo que involucra no solo la forma de producción, sino que una forma de concebir el arte y concebir lo social. Eh, las formas de trabajo, que incluyen entender lo colectivo colaborativo como centro, se coordinan, evidencian, responden o anticipan anhelos y despertares de la sociedad chilena que se, ma se manifestaron sin duda a partir de la revuelta de octubre del 2019, pero que venían gestándose antes, al igual que en el teatro. Hay en estas formas de trabajo colaborativo de las artes una práctica para otra forma de vivir, donde el trabajo artístico es una escuela también. Aprender a que soy yo más otros, yo con otras, aprender a ir juntos, aprender que nada surge solo, ni desde una sola persona, que todo está en red y es dialogante. Concebir la práctica escritural como una práctica escénica significa entender que, como todas ellas, hay una exigencia de colaboración de copresencia, de coproducción. Y este es un acto de resistencia, algunas veces más consciente que otras, pero es un acto de resistencia porque pone en cuestión el paradigma del individualismo, del éxito personal, del, del liderazgo unitario, del uso y abuso de ideas, estéticas, discursos, finalmente del libre mercado. Y lo suplanta por otro colaborativo más humilde, donde el sentido trasciende más allá de uno mismo y es importante la escucha, la comunidad y, por supuesto, el individuo, que desde su libertad aporta a esa comunidad y la genera y la, y la comunidad le aporta y lo genera. ¿no? Entonces, hacer dramaturgia comprendida como una práctica escénica, por lo tanto, con otros que no son solo otras personas, también son otras ideas, otros cuerpos, otras sonoridades, otros discursos, es comprender y asumir la articulación permanente entre lo artístico y lo político. Y esta forma de producción del teatro y de los textos es la que lo vuelve hoy, pienso yo, profundamente político. Esta forma de producción, esta forma de trabajo, hace algo que nos cuestiona, sí, nos cuestiona y también nos cuesta socialmente, pero que nos hace muy dichosas, muy dichosos, que es crear juntos. Entonces, para terminar, quiero eh, citar aquí a Ariane Mushkin cuando dice: Creo que el teatro es, durante algunas horas, una utopía. 300 personas que respiran juntas, que no se matan. Que no se pelean todo el tiempo, que se miran, que se hablan. El teatro es un reflejo de lo que el mundo podría ser, dice Ariane Mushkin. Y estas prácticas dramatúrgicas actuales, colaborativas, que propongo entenderlas como prácticas escénicas, ¿verdad? Se suman a esto. ¿Sí? Eso. Gracias Marcela. Eh, difícil aguantarse hacer las preguntas ahora, pero para quienes se sumaron a la, a la audiencia recién, eh, partimos con Marcela, a quien le vuelvo a agradecer por su gran exposición, eh, muchos temas de los cuales vamos a reflexionar después de que pasemos por Cristian ahora y terminemos con Juan Pablo. ¿ya? Después de eso vamos a abrir una, una ronda de preguntas para que vayan preparando sus apuntes también. Eh, Cristiano Paso, profesor asociado en el Departamento de Literatura de la Pontificia Universidad Católica de Chile investiga sobre teatro latinoamericano es autor de Pedagogías Letales, Ensayos sobre las Dramaturgias Chilenas del Nuevo Milenio, publicado por Cuarto Propio en 2011 y editor, junto con Fernando Blanco, del volumen Democracias Incompletas, Debates Críticos en el Cono Sur por la misma editorial en el año 2020 también es editor de los números especiales Cuerpos que no caben en la lengua de cuadernos de literatura. Cono Sur didascales para un segundo acto de la revista Iberoamericana y actualmente se desempeña como Book Review Editor para Theater Research International. Sus últimos trabajos han sido publicados en The Drama Review, Hispanic Issues y uh, Modern Language Notes. Su próximo libro, vamos a estar muy atentos a esa publicación, Rimmel y Gel. El Teatro de las Fiestas Ander será publicado el año 2022. Adelante, Cristian. Ahí sí. Hola, muy buena. buenos días, muchas gracias por la invitación y por supuesto comienzo. Eh agradeciendo la, la hospitalidad, la, la oportunidad de, de diálogo que hoy día nos convoca. En, para continuar esta reflexión sobre el diálogo entre eh, teatro y comunidad y creación colectiva, eh, voy a dejar corriendo de fondo unas imágenes eh, como apoyo visual, porque lo que me va a interesar hacer ahora es eh, retomar la pregunta que planteaba Marcela sobre cómo creamos teatro de modo comunitario eh, y de qué implicancias tiene eso y de que, a través de qué gestos podemos empezar a reemplazar los nombres propios por los de los colectivos que están eh, detrás de una creación que es tanto política como estética y para eso voy a leer un fragmento del libro en, en cuestión donde desde un registro más eh, biográfico y cronístico intento Rescatar una coyuntura que se dio en el año 86 en el garage de Matucana, un espacio de creación colectiva e interdisciplinar, donde convergieron una joven celebridad del punk local, Tivistar. Star. Eh, un muchacho del barrio República con Vicente Ruiz, el performer y rescatar ese gesto de un teatro que se traslapa con la idea de fiesta, de galpones abandonados de una vida de autogestión con una ética do it yourself lo que está tratando de hacer también es una manera de recordarnos que el teatro bajo su eh, capa de producto estético tiene una serie de tramas subterráneas que hacen posible que eso ahí ocurra y esas tramas subterráneas que hacen posible que el fenómeno teatro lo ocurra, tiene que ver desde con prácticas de subsistencia diaria y económica de quienes las ejecutan hasta las formas clandestinas por las cuales vamos eh, reactivando nuestras enciclopedias culturales. En ese caso, eh, lo que me interesa destacar acá al visitar lugares como el Garacha de Matucano o el Troley es también rescatar cómo en un minuto en que nuestras universidades estaban intervenidas, arruinadas, eh, donde muy pocas eh, personas. Eh, hacían el trabajo de mantener abiertos espacios de discusión y diálogo, eh, eso terminó haciendo que para muchos jóvenes el quehacer en casas ocupas, en el galpones abandonados, como el trole, como el garache de Matucana, se convirtieran en genuinas eh, universidades paralelas, clandestinas, en instituciones de una paraeducación. Eh, sin más, entonces voy a comenzar a leer el texto que recrea esta escena eh, biográfica cronística que ocurre en el Garacha de Matucana el año 86 y que es un encuentro, insisto, entre activista eh, Sergio Sáez, un joven tanque del barrio República, y Vicente Ruiz, el performer chileno. El texto se titula Vicente Vampiro. Y cuando se cumpla el tiempo, por favor, córtenme si es que me, me, me paso los 20 minutos asignados. En el 86, el TV alternaba el punk con la plástica, sus rudimentos escolares de óleo, le sumó el ABC del grabado y la ilustración que aprendió en el garage. Además de enseñarle técnicas, eh, los muchachos de la pandilla de Matucana le abrieron las páginas de la revista homónima y también las puertas de la Galería Subterráneas que luego cogieron sus trabajos, junto con el garage, el Centro Cultural Mapocho y la Galería Buchi, productos claves, trincheras de una cartografía subterránea. Eso sí, a su mentor, el TV, lo encontró en marzo del 87, en las páginas 2021 de la revista Matucana 19. Allí leyó a Vicente Ruiz, de quien sabía solo de oídas. Lo idolatró enseguida. Con rabia y erudición, Vicente alegaba que era demasiado tarde para ser punk. Fascinado, el TV subrayó cada frase de Vicente, que señalaba en dicha columna que en la era postindustrial, Buenos Aires, Lima, La Paz, Montevideo y Santiago, eran capitales vertederos de los desechos eyectados de Madrid, Nueva York o Tokio, en el basural del fin del mundo, los cassettes de Nina Hagen o Patti Smith, no eran más que fósiles de shows y looks que ellas dieron de baja. Sin conciencia de su obsolescencia, la cultura asentada sobre montañas de desperdicios crece inexorablemente, su alimentada de imaginación de perseverancia en las propias convicciones de los modelos regionales de tradición de originalidad. Esto último cita de la columna de Vicente Ruiz, publicada, insisto, en una revista fanzine el año 86 y que llega a manos de este joven del barrio República. El TV cerró la revista convencido de que, sin conocerlo, Vicente le regalaba el manifiesto que conceptualizaba los arrebatos de su tribu, un piño de freaks que integraban las bandas que se querían punk, Dada y Pinochet Boys. Leyendo la poesía de Carmen Berenguer, el TV ya había entendido meses antes que Santiago era un vertedero donde se mezclaban, cito, los versos de Berenguer Caramelos, candy, candy, nylon, nylon, made in Hong Kong, con cuerpos de pobladores que declaraban otro verso de Berenguer, eh, que luego procedieron a meterme en un saco y me golpearon para ablandarme cual molusco con celepas. Por eso, el TV subía al escenario del garage envuelto en bolsas de plástico negras, aullando como apaleado cuando tocaba o cuando actuaba. Pero con el manifiesto de Vicente, él también confirmaba que entre tanta muerte, la de su tribu era una actitud correctamente contemporánea que sumía la pluma y el cuerpo en las tinieblas del presente. Así, más allá de motejarse como New Wave o Punk, el TV, Vicente y los otros muchachos que frecuentaban Matucana, se afanaban en exhibir sus cuerpos y sus productos como desechos condenados a desintegrarse en la ciudad vertedero. Comillas, está toda la gente muerta, entonces la música no importa. Porque todo pasa, desaparece, se termina, por eso cada tema del grupo se toca una sola vez en vivo, dura lo que nos demoramos en tocarlo y para cada presentación hacemos nuevos temas. Esa cita la rescato eh, antes de llegar a la práctica teatral misma, ¿no? porque claro, visto de afuera, muchas publicaciones nostálgicas de los 80 dicen... Las canciones duran tres minutos, los performances son breves porque estamos en una época donde el influjo es la cultura pop. Cuando miramos de cerca y hacemos el ejercicio de Marcela y nos preguntamos por el elenco que está detrás, no por el nombre propio, y no por el eslogan, empezamos a rescatar cuñas y testimonios que acá nos dicen, por ejemplo, que la máxima que hacía que un performance no pasara de diez minutos y que una canción no pasara de los tres y no se volviera a tocar y fuera efímero, era porque se buscaba con ello hacer una alegoría de la desaparición perpetua que asolaba a nuestro país. En Honor del Tiempo me salto un par de párrafos y retomo la narración más adelante. Después que se enteran de la llegada de Vicente Ruiz al Garaje de Matucana, que luego de vivir en Buenos Aires y empaparse de los performances de Katy Alemán y la cultura subterránea en, por ejemplo, Cemento, eh, Vicente Ruiz llega a, y se instala a vivir en el Garaje de Matucana. Los elencos no solo actúan juntos, sino que salvan el pellejo, comparten habitación, comparten el sustento. Y la visita de Vicente... No pasó desapercibida. A su arribo, le concedió una entrevista a Claudio Donoso, de Apsi. Sus respuestas incomodaron a varios. Con la sobriedad de un francotirador, dijo que la singularidad del performance le fascinaba por dos razones. Porque en un régimen de función única, se propiciaba una concentración y fuerza de energía transmitidos con tal sobredosis de vitalidad que permitía encarnar, dimensionar, aunque fuese de manera efímera, el pavor de las vías que se iban de manera igualmente efímera. Y también le gustaba la idea del performance, porque en momentos de subsistencia grupal, comillas, descubrí que era mucho mejor para mí ganar el poco dinero de las entradas de una sola vez, en lugar de goteando en ocho presentaciones famélicas. Hasta ahí la cita. Después, agregó Vicente Ruiz en esa entrevista con Claudia Donoso en aquí los que se dicen artistas de izquierda están mucho más dedicados a invertir fuerzas para corresponder a un partido político y así ganarse la beca o la simpatía del, de, del supuesto poder que van a tener. Con Idéntico Temple remató, no hay épocas pasadas mejores, pues por fuerza de la juventud y por su propia miseria, inevitablemente el mundo avanza hacia adelante. Como sea, el TV al leer y escuchar estas entrevistas eh, comprendió que lo que más le gustó fue el mote que Claudia Donoso le regaló a Vicente Ruiz lo apodó en esa entrevista como Vicente, vampiro. Y en el país de los muertos vivos, Vicente efectivamente era un vampiro. Era un vampiro porque bien sabemos que vampiro significa monstruo, eh, monstruo de sangre, ¿no? derivado del serbio vampira, eh, donde van es sangre y pir monstruo. Porque para... Karl Marx o Bram Stoker, La mordida del vampiro, perturba las ilusiones de prosperidad moderna entre el capital y Drácula. Ambos textos sugieren, no, que el beso del vampiro es una sublimación de lo sexual que simboliza a la vez la extracción de la fuerza de trabajo y la reproducción del capital, porque el capital es trabajo muerto que solo se reanima a la manera de un vampiro, al chupar el trabajo vivo, en este caso de los más jóvenes. Con ese tipo de glosas garabateadas en su libreta, al TV le quedó claro que el vampirismo de Vicente no pasaba por sus abrigos negros, sino por sus intervenciones excesivas e insaciables en sus entrevistas y performances. Ellas develaban lo obsceno, patentizaban, por ejemplo, que aquello que sus congéneres celebraban como fiestas de la disidencia, no eran más que ritos de explotación. En la pista de baile, los noveles artistas embobados ofrecían sus sofisticadas competencias artísticas a la gula de los ejecutivos de agencias de publicidad y canales de televisión, que desde los estertores de la dictadura se las arreglaban para prolongar sus vidas en la inminente transición venidera, pura fuerza de trabajo fresca, succionada por el rancio capital. Me permito acá otro paréntesis. Lo que me interesa de estas anécdotas también de volver al troll y de volver al garage de Matucana, es que comenzamos a darnos cuenta que el año 86, 87, en la antesala del plebiscito, comienzan a separarse aguas. Por un lado, hay jóvenes creadores que se integran rápidamente y son cooptados como fuerza de trabajo a la industria del entretenimiento. Un claro ejemplo, quizá inconsciente, de eso es lo que ocurre en la película No, donde el publicista, que termina haciendo la campaña, es un muchacho que anda en skate y que se insinúa que Juega en estos lugares. Y por otro lado hay otro grupo que encuentra que en esas fiestas nocturnas se está cebando un modo de convivencia teatral, más parecido al que describía Marcela. Y que ese modo de convivencia es el que hay que cuidar. Y que de algún modo en la pista de baile se estaba dando una guerrilla donde se estaban adelantando dos formas de concebir lo que iba a ser la cultura venidera. La de aquellos que ingresaban al sistema como carne... Eh, fresca para las industrias culturales eh, amnésicas de la transición y aquellos que decían no, nosotros preferimos mantenernos un tanto al margen porque si no incorporamos la ética de esta disidencia, eh, la estética se va a transformar sencillamente en una capa débil y tenue. En fin, continúo con esta premisa. Antes de abandonar Matucana 19, ya que pronto regalaría en Ámsterdam, Vicente Ruiz organizó la fiesta de Vela Lugosi. Previo pago de adhesiones, 500 pesos, permitió que los asistentes ingresaran en la pista del garage justo a la medianoche del sábado 31 de julio, a las 0 horas. Tal como les advirtió en afiches y volantes, todos permanecerían encerrados hasta la llegada de la madrugada, es decir, las 2 a.m. En el intertanto, el anfitrión lo sorprendió con gótico con coreografías acrobáticas. Sonó Beralugosis de Bauhaus y también hunger de six and the Banshees, cuando, cuando media decena de jóvenes apuestos se contorneaban sobre cuatro tarimas de madera tendidas del techo con unas cuerdas que se habían robado un par de meses antes del de sabotaje al paso del papamóvil por la calle Matucana. ¿no? plantados sobre este tinglado, los muchachos actores ensayaban poses afiebradas, unos la indolencia de los modelos hipnotizados por los flashes, otros, tras eh, las sogas papales, ensayaban también el servilismo de artistas mendicantes. Fuera del libreto, uno de estos muchachos pisó en falso, cayó tumbado en la pista y acabó fracturado en la posta central. Literalmente, eso era ser joven en el 87, Mordaz, Vicente, Asintió, esta es una fiesta en honor a Santiago y de los artistas, con todas las contradicciones. Ser artista y ser joven implicaba caminar por tableros inestables sujetados con sogas donde algunos caían al vacío para morir y otros amnésicos se las ingeniaban para posar seductores ante los flashes que a cambio les ofrecerían un puesto en la noble industria del entretenimiento. Tras la fiesta, Vicente cosechó tempestades con una carta dirigida al director de Apsi, un furibundo, furibundo joven de la élite Redset, calculador en mano, lo acusó de timador y envió la siguiente carta de la que leo un fragmento. Lo que verdaderamente se traía entre manos este sujeto era llevar a cabo un montaje fraudulento, cuyo fin no iba más allá de recaudar los 165 mil pesos producto de las 330 entradas vendidas por caja un costo de 500 pesos cada uno. En desmedro de este individuo habría que remitirse a sus propias palabras cuando intenta reducir a los artistas chilenos a simples tipos de izquierda que dicen un par de bravatas, se ganan becas, parten a Europa y vuelven con los bolsillos llenos. Yo me pregunto, dice el quien escribe la carta, ¿con qué dinero Ruiz se propone viajar a Ámsterdam? ¿Cuánto pagó a los actores y al equipo de producción de la fiesta de la Lugosi? Las informaciones hablan que cada actor recibió mil pesos por cabeza. ¿Cuál es la moralidad de la belleza que propone Ruiz? No, no, no, no, Ruiz no es un vampiro, es sencillamente un impostor. Hasta ahí la carta enviada al diario. El TV recortó la carta y la enmendó con ironía. Vicente no es un vampiro, es un impostor. Él trajo impostor y escribió, Vicente no es un vampiro, es un actor. Ciertamente, Vicente se veía a sí mismo como Vela Lugosi, no como Drácula. Le sobraban razones. En Hollywood, al intérprete de Drácula, lo calumniaron por alentar huelgas sindicales en Matucana a él por denunciar el vampirismo de las artes escénicas y de la representación periférica. Lo que me interesa rescatar de ahí el trabajo de Ruiz es que estas intervenciones, de algún modo, lo que estaban haciendo en tiempo real era eh, ir metiendo cuñas que decían, ojo, que estas fiestas están siendo una especie de semillero donde estos jóvenes van a ser succionados en su fuerza de trabajo. Leo dos párrafos para no monopolizar el tiempo y ahí cierro. Eh, pese a todo, Vicente perseveró y para agosto de ese año, la fiesta había sido en julio, el TV ya era parte de su elenco. En la misma fiesta le había revelado su lema. La persona contemporánea es la que se vale de todos los medios que esta sociedad le brinda. Ese es el contemporary person. Muy divertido, porque la nota es el fanzine donde aparece esto, además contemporáneo está con un error de, de letreo, ¿no? lo que habla de esa apropiación periférica de los discursos metropolitanos. queriéndose contemporáneo, como él, el TV le preguntó a Vicente por sus mentores esperando escuchar nombres anglosajones. Pero Vicente le enumeró tres, primero a Óscar Estuardo, director dramaturgo del Detuch, que, animado por Antonín Artaud, compartía piezas breves en las que las palabras contaban como una onomatopeya de la carne. Después le nombró a Verónica Ursúa, bailarina, pedagoga del Balca, que radicalizando la técnica de Martha Graham, entendió que los espasmos pélvicos expresaban emociones que el utilitarismo, enquistado en la cabeza y en las extremidades, cuartaba. Al final, enumeró... A Mary Lewis, alemán, cineasta curadora del Guete de Buenos Aires, que manejó la cámara JBC Super 8 como una prótesis óptica que le ayudaba a develar las microscópicas contracciones animales que sacuden el cuerpo humano. Aunque no le sonó ninguno, el TV captó que los mentores de Vicente perseguían el inconsciente a partir de la boca, Oscar Estuardo, de la médula, Verónica Ursúa o del ojo, como alemán. Con la sensibilidad de los bailarines, los tres liberaban sus batallas bajo la piel. Para no quedar de ignorante, el TV retrucó que con Dada, su banda punk, estaba en la misma. Como Bela Lugosi, queremos llegar a un primitivismo musical de ruidos y gritos en son de requiem. Lo que no verbalizó fue que en aquella institución que le parecía... Una mole, un elefante blanco, persistía el trabajo de tres docentes que contra todo y contra todas hacían de sus casas un espacio alternativo para complementar la formación de alumnos perseguidos, amenazados, torturados. En cuatro semanas, Vicente había conseguido asentar un elenco conformado por Lorenza Yepan, Enzo Blondel, Miguel Engel, Arturo Miranda y el TV, habituales del garage, a los que sumó a Patricia Rivadeneri y Jacqueline infresar del colectivo Creopatras. No había otro director como él, conectaba a creadores, conseguía fondos, conquistaba espacios. Imparables, el 28 y el 29 de agosto de ese año 87, los, las dos funciones únicas del performance que los mantuvo absorto fue estrenada, instalaciones para la filmación de Teorema de Pasolini. En la pista del garage, Vicente dispuso una serie de elementos que bien parecían las ruinas eh, de una bomba atómica. Me salto unas reflexiones donde hace un análisis sobre cómo se hacía ahí un pastiche entre Buto, eh, herencia artodiana y por supuesto los trabajos de Estuardo. Eh, pero me voy al final por razones de tiempo, donde eh, nos damos cuenta de, una, de un juego inter, intertextual eh, interesante a mi juicio. Eh, ese performance, instalaciones para eh, Teorema de Pasolini, lo que mostraba era una familia chilena vestida con taparrabos a la que le explotaban objetos en la cara ensangrentada, que deambulaban por las ruinas de lo que parecía una población recientemente radicada, tal como esas que menciona Radarigán en las acotaciones iniciales del Loco y la Triste. Pero bueno, acá con otro lenguaje parecía que se nos estaba diciendo que en el país de los terremotos y la depredación extractivista, la familia obrera recibía la visita de un discreto liderazgo. Aunque sus antecedentes no aparecen en los diarios, ya acá son quienes regresan del extranjero y quienes primero se dan cuenta de una verdadera revolución silenciosa que está cambiando el país. Como en un filme gore, los vecinos han comenzado a mutar, otra vez cita, tanto que los presidentes del futuro, si que quisieran emular a Salvador Allende en sus alocuciones, tendrían que referirse a los obreros del cobre, a los parronales, a los de los bosques y a los trabajadores del mar y los programadores en computación. Entre jornadas... Eh, ¿Cuáles zombies? Estos trabajadores regresaban a comer raciones de hambre a sus hogares, precarios lotes con servicios que incluyen baño, cocina y lavadero. La obra mostraba a trabajadores volviendo a comer en chozas restos ensangrentados. Eh, y eran lotes, no viviendas los fragmentos que cité, que bien podrían parecer del cuaderno de notas de Vicente Ruiz como vidas calias de Performance, curiosamente no están tomados de ahí están tomadas del panfleto Chile, revolución silenciosa de Joaquín Lavín, publicado el mismo invierno del 87 y antecedido como una serie de columnas publicadas en la prensa da la impresión que Vicente que venía llegando del extranjero como esos retornados de los que habla Lavín y que se quedaban estupefactos con el nuevo Chile, Vicente era uno de ellos pero a diferencia de Lavín eh, perdón era uno de ellos. Y como Lavín, vio los mismos cuerpos y los mismos desechos. Pero a diferencia de Lavín, ese silencio a Vicente Ruiz le pareció espeluznante. Por eso, con su performance, transgredió el contrato de lectura. Como veneraba a Bela Lugosi más que Lavín, Vicente se dio cuenta enseguida de que sus cuerpos y esos desechos eran la carne fresca para los vampiros, que, como Lavín, merodeaban la ciudad vertedero. Hasta ahí este fragmento biográfico de esa escena de comunidad y de elenco eh, vivida el año 87 en un crudo invierno de Santiago, entre eh, las operaciones de exterminio y el plebiscito que vendría el año siguiente. Muchas gracias. Gracias a ti, Cristian. Eh, bueno, se nos abrió mucho el panorama con tu exposición también, sobre todo por la naturaleza vampiresca o empírica de, de todo lo que mencionaste. Eh, vamos ahora con la última presentación de Juan Pablo, Juan Pablo Troncoso, eh, es actor y dramaturgo, magíster en literatura, forma parte de las compañías La Junta y colectivo zoológico, es integrante de la Red Independiente de Creación e Investigación Escénica, autor de las obras El Once, No Tenemos que Sacrificarnos por los que vendrán, Nimby, Muerte y Explosión de un Anarquista Chileno, Tú no hablas, Caracol y versiones de Natacha y Casa de Muñecas. Sus textos se han presentado en México, España, Alemania y Argentina. Fue parte del programa internacional de dramaturgia del Royal Court Theater. Actualmente es docente en las escuelas de teatro de la Universidad de Valparaíso y también de la UNIAC. Juan Pablo. Gracias, Alejandro. Um... Bueno, eh, hola a todas, a todos, a todos. Eh, gracias a Cristian y a Marcela eh, por tan estimulantes eh, relatos y exposiciones. Eh, agradezco también la instancia de volver a, a este lugar, aunque sea de manera virtual. Eh, y ahora quisiera, voy a poner un cronómetro también para no no pasarme, eh, quisiera compartir eh, algunos apuntes y reflexiones en torno a, a lo que ha sido mi experiencia eh, en el trabajo teatral colectivo, eh, obviamente no, no son verdades universales, no son dogmáticas, espero, eh, no pretendo dar cátedras, eh, es mi mirada, eh, ahora que después de escribirlo y, y releerlo, quizás un poco escéptica, eh, después de do, estos dos años de, de revuelta, de pandemia, en que el teatro ha vivido tiempos extraños eh, estimulantes y extraños, pero lo extraño me parece eh, bacano eh, que exista lo extraño eh, quizá a ratos me, me pueda desviar un poquito de lo literario, de la dramaturgia entendida como pura literatura, pero como bien decía Marcela, esa distinción es compleja a la hora de hablar del, de este tipo de trabajo eh, pareciera que incluso es mejor hablar de dramaturgias ¿no? En, no solo la palabra como portadora de ideas citando a la compañera eh, bueno, y una pregunta que con nuestro, con nuestro colectivo siempre no, nos hacemos es eh, la de a quién le pertenecen los materiales de la escena. A eh, nuestro grupo, por ejemplo, trabajamos con escenografía, que también es, es pantalla. Eh, es, una, es, una, no es una, no es una pantalla, sino que es una escenografía donde se proyectan imágenes. Eh, y en esta cuestión que parece que es tan simple, para mí está uno de, lo, de los problemas centrales. ¿no? Son, son dos áreas, en nuestro caso hay, eh, hay dos personas, que, hay una persona que está a cargo del audiovisual, hay una persona que está a cargo de la escenografía. Eh, y son dos áreas que tienen que dialogar y llegar a un acuerdo. Y para bien o para mal hay que tomar una decisión. Y esa decisión es problemática, a veces es violenta, o también como decía Marcela. Eh, y en este punto aparece el ego, ¿no? Como trabajamos colectivamente, pero también queremos que se nos reconozca como, como seres individuales. Entonces aparece el problema, lamentablemente, de la propiedad, ¿no? ¿A quién le pertenece algo? Y nuestro sentido de pertenencia ha sido educado en lo individual. Eh, pienso después a la hora de una creación colectiva, a quién le pertenecen los textos de una creación colectiva. Eh, por ejemplo, nuestra obra, una obra que se llamaba Dark, yo hice como de dramaturgista, eh, proponiendo ejercicio, escribiendo, editando, eh, proponiendo momentos, escenas, eh, pero todos y todas escribimos, y la obra se compone de un texto escrito por to todo el grupo. Pero ese texto tiene menos valor histórico, querámoslo o no, que los textos escritos por una persona. ¿no? Eh, un texto colectivo es un texto sospechoso. Eh, inevitablemente siempre es mirado en menos. Ahora bien, pienso que hay algo de verdad en esa sospecha, lo, lo colectivo borronea de alguna manera ciertas subjetividades eh, individuales y en la era de lo individual eso es mirado con sospecha. Eh, el colectivo también disfraza roles, disfraza responsabilidades, cobra vida propia, eh, los integrantes de un colectivo, hablamos del colectivo en tercera persona, eh, esto evidentemente solo refuerza el poder de una ficción de generar eh, realidad. Eh, y la, podríamos decir que las compañías y colectivos, si bien son la base, esto podría ser discutido, del teatro chileno en los últimos años, pienso que realmente nunca han sido realmente apreciadas. ¿no? Eh, lo que siempre resuena y termina resonando son eh, los nombres individuales: ¿no? Infante, Calderón, Mansi, eh, Zúñiga, etcétera, etcétera. Eh, los grupos luchan contra eso, pero siempre se está buscando algún representante. Se busca la cabeza, ¿no? Eh, en el caso, por ejemplo, de los textos publicados con el nombre de un autor, de una autora, también se esconden otras autorías. Se esconden las improvisaciones, lo que surge en una función, el chiste que, que mete algún compañero, alguna compañera. Entonces quienes escribimos teatro, también lucramos de las actrices y los actores, y de eso no se habla mucho. Eh, a Cristian le he escuchado hablar de eso. Eh, por otra parte, también creo que hay, hay quienes dicen eh, trabajar colectivamente y en realidad no lo hacen. Eh, esas son como lo, las disputas y lo, eh, sobre, el, sobre lo colectivo. Pienso evidentemente que no hay, una, no hay una versión correcta del ejercicio teatral, porque en lo colectivo también habita la soberbia, la injusticia, el desprecio. En nombre de lo colectivo se cometen atrocidades. Pero si nos vamos, por ejemplo, al, al mercado de festivales, programadores, circuitos internacionales, se buscan nombres, ¿no? Eh, si, si echamos un vistazo a estos programas de festival europeo, hay muchos nombres que se están repitiendo, en general individuos, en general eh, genialidades, genios, porque pareciera que es más tranquilizador saber que hay alguien que está, está detrás de todo, una persona, eh, el pensamiento colectivo aún nos asusta, eh, y me incluyo dentro de eso, ¿no? quizás porque vivimos en la era de la, de la paranoia y las conspiraciones, donde siempre hay alguien detrás de todo, una mente maestra, como en las malas películas y en las malas series, donde hay una persona que lo pensó todo. Pero, eh, y es algo que mencionaba también la Marcela, la realidad material del trabajo teatral tiene más que ver con el desorden, la suciedad, la incertidumbre, la angustia, que con la inspiración o la claridad. No para romantizarlo, creo que es como una, es un hecho de la causa. El teatro es un arte sucio, cochino, eh, que necesita de cuerpos que estén cerca, cuerpos que discuten, que se contaminen, ideas que funcionan más como una orgía que como, como otra cosa, eh, hay una promiscuidad ideológica de las ideas, ¿no? que se conversan, que pasan de uno, que pasan a otro, no se sabe muy bien cómo nacen, pero nacen, se instalan, alguien las dice, esa idea ya no le pertenece, y todo eso es problemático, ¿no? en relación a esto que decía al principio, cuando aparece el ego y, y la pregunta por la autoría, eh, se llevan intuiciones a un, a, un, a un ensayo, se prueban, fracasan, se transforman, Parece que todo funciona, se muestra ante el público, fracasa, vuelve a fracasar, prueba y error, prueba y error, prueba y error. Eh, cuando pienso, por ejemplo, en el caso de la, de la escritura, eh, cuando pienso en mi, en, mi, en mi proceso de escritura, eh, pienso en la idea de escuchar, de intentar escuchar escuchar una idea, escuchar al grupo, escuchar eh, a mí mismo, escuchar los tiempos, intentar escuchar los materiales, escuchar a quienes vinieron antes, eh, pensando en lo que decía cristiana en, en todo este ejemplo, intentar escuchar si es que hay algún futuro nuevo posible, eh, escribir algo, proponerlo, escuchar cómo eso suena en voz de, una, de un actor, de una actriz, eh, borrarlo, volver a empezar, etc. Eh, la escritura en este caso, para mí se trata de de intentar desechar ambiciones, de um, abrazar la pérdida, de dejar cabos sueltos. Eh. En cada proyecto de obra siempre hay muchas obras, y eso es difícil. Eh, creo que ese es quizá uno de los grandes aprendizajes a la hora de escribir, de intentar escuchar esas otras obras que no corresponden a ese momento, eh, o a ese grupo. Eh, ideas, frases que quedan dando y que nadie rescata, que nadie pesca, eh, y que uno se las tiene que guardar para uno, como esa, esa, esa tensión entre lo colectivo y lo individual. Entonces, escribir también pienso que es recolectar. Eh, pienso en esta, en, esta, en esta frase que mencionaba Mistral, como de recoger eh, piedritas. Eh, para mí es lo mismo, como frases, palabras que son piedritas, que son proyectos, que son la, las bases de un futuro proyecto. Eh, y yo siempre hago una separación entre mis obras, las que escribí solo, y las que, las que hemos trabajado de manera colectiva. Porque esas son mías, pero de otra manera, de una manera que, que todavía no entiendo, o que no logro articular quizás porque nací en este país, eh, el año 88. Eh, entonces aún vive en mí eh, una pretensión de éxito, de fama, de trascendencia, que, que es desagradable, eh, pero cuando a veces estoy en, en ciertos procesos colectivos, eso desaparece, y el colectivo entonces tiene la capacidad de, de, de acunarte, ¿no? como de apapacharte, aunque nadie sepa muy bien qué es un colectivo. Eh, pienso que por eso existen los cultos y las sectas, ¿no? es algo obvio, porque olvidarse de lo individual es placentero. La idea de, per de perder el ego, esa sensación eh, se queda grabada para siempre. Puede ser adictiva y peligrosa también. Eh, y volviendo un poquito atrás, esta idea de prueba y error eh, en el arte no es nada nuevo. ¿no? La, la, la evolución funciona así, el universo funciona así, los organismos funcionan así. Y un colectivo es un organismo. ¿no? Es una célula que es frágil, eh, que está cubierta por una capa muy delgada, que es el momento en que el grupo dice, somos un algo, ¿no? somos eh, un nosotros. Eh, pero este grupo nunca, nunca es homogéneo, ¿no? Nunca es homogéneo. Hay partes definidas, hay alianzas, hay afinidad, hay disputas dentro de estos grupos. Eh, a veces surge como un nombre primero, a veces surge como, a partir de una obra, a veces ni siquiera hay una obra, sino que es un grupo que se junta a ensayar y eso muere, ¿no? Como estas bandas punk de los 80, de los 70, eh, las compañías de teatro nacen miles al año. O no sé si será cada vez menos, habría que hacer un, un estudio ahí y muy pocas sobreviven al, al paso del tiempo, eh, se terminan, se juntan, se mezclan, se cambian los nombres, eh, pero es la idea de querer decir, eh, aquí estamos, no existimos, entonces su valor no se mide en la duración, eh, ni en las décadas que pasan juntas, nos poníamos preguntar cuántas compañías de teatro en Chile llevan más de 10 años trabajando, o que han podido trabajar, ¿no? entonces frente a eso, están en crisis las compañías y los colectivos de teatro, por supuesto, porque siempre lo están, eh, Ahora, decir que estas agrupaciones están condenadas a extinguirse eh, es exagerado, creo, pero se están transformando siempre. Pienso que la rigidez de una compañía también, en términos de tiempo, duración, dedicación, compromiso, que es necesaria, que es autoimpuesta a veces, eh, se parece un poco a los matrimonios de antaño, ¿no? Esa idea de que tenemos que seguir juntas, juntas, pase lo que pase. Eh, en ese sentido pienso en lo que pasa con la música, ¿no? en, en, en que cada vez son más relevantes las bandas, los grupos y, y existe una hegemonía de nombres propios. ¿no? Eh, los nombres propios que ya no necesitan sacar discos sino un par de canciones, eh, nombres propios que se juntan, revientan internet, Dua Lipa, Bad Bunny, Cardi B, Ariana Grande sacan sus canciones, hacen crossover, featuring, eh, canta, una canta el coro de la otra y así va funcionando el mercado. ¿no? Son cada vez menos los grupos eh, me pregunto si ese es el futuro del teatro o es incluso eh, su presente. Eh, evidentemente la velocidad de estos tiempos choca con la idea de un grupo que se junta a perder el tiempo a intentar ponerse de acuerdo. En ese sentido, eh, ¿no es eso la convención constituyente, por ejemplo? Un grupo de personas que pierde el tiempo, que tiene que perder el tiempo y que se le exige de parte de un cierto sector eh, que se apure, ¿no? Porque vinimos a trabajar y el trabajar se entiende como sacar, sacar, sacar, a cualquier costo. Eh, la idea de perder, el, por eso también el arte tiene esa dimensión tan, tan de privilegio, ¿no? Es, es gente que está perdiendo el tiempo, eh, y eso pareciera que es muy revolucionario. Eh, ahora bien, no, no, tampoco me gusta, y, y si lo he hecho, lo siento, como esta idea de romantizar el teatro, creo que no es mejor ni peor que ningún arte existe, está ahí para dialogar con la realidad, para incidir en ella a veces, a veces de manera muy evidente, a veces de manera microscópica, eh, lo concreto es que muy poca gente va al teatro, esa es la realidad en términos de porcentaje, pero también, y esto pensaba mientras estaba escribiendo, esa, ese lamento cancino y latero quizás hay que abandonarlo, ¿no? la idea de que el, te, el teatro ya no es el arte popular de antaño, eh, ya no es el siglo XIX, y hace más de un siglo llegó el cine y eso se acabó, ¿no? el teatro no puede competir con el cine, no puede competir con las series, con el internet, y tampoco debería serlo, eh, esto no quiere decir evidentemente que nos encerremos a experimentar de manera elitista como masturbatoria, pero sí me, me quisiera sumar algo que, que, que creo entendí de lo que decía la Marcela, ¿no? como la idea de que eh, integrar el teatro como una herramienta pedagógica transversal, ¿no? eh, el teatro como una escuela, porque el trabajo teatral colectivo es formativo, querámoslo o no, es, te obliga a moverte, a desplazarte, te obliga a escuchar, y eso es fome, es latero, es difícil, eh, es angustiante. Entonces pienso que la experiencia de ensayar una obra de teatro es quizás más importante que la de ver una obra, inclusive de estrenar una obra. Y eso a todos los niveles. Si pienso en mi experiencia como estudiante, si pienso en mi corta experiencia como docente, creo que no se puede seguir depositando eh, la presión eh, académica en los exámenes de teatro, por ejemplo. En intentar hacer obras eh, correctas, porque eso no tiene ningún valor formativo, eso no le sirve a los estudiantes. Pienso que hay que darle valor al proceso, hay que darle valor a los errores. Porque si no, terminamos, en el caso académico, formando estudiantes que lo único que quieren es no equivocarse. Eh, y eso es, da terror. Da terror enfrentarse a un estudiante que, que, que te, te muestra ese miedo, ¿no? Como quiero hacerlo bien. Eh, y ahí me sumo a lo que decía Marcela, ¿no? Como, ¿en qué nos terminamos diferenciando a, a una lógica lineal ascendente economicista neoliberal? Yo quisiera apostar por el error, ¿no? Cuando algo sale bien me parece sospechoso. Eso es quizá un trauma, pero, pero esa es mi experiencia, ¿no? siento que la única veces que realmente algo hemos aprendido como grupo, o como yo como persona, en la escritura, en la actuación, en el trabajo colectivo, es en, en el error, es cuando nos equivocamos. Entonces creo que hay que abrir los procesos creativos, eh, hay que integrar a los públicos a los procesos creativos, hay que socializar eh, lo complejo, eh, multidisciplinario y caótico que es el ejercicio del teatro, si queremos que alguien más valore eso. ¿no? Eh, lo mismo, no podemos seguir pensando que el teatro parte por la dirección o por un texto, ¿no? Hay jerarquía, sí, pero es necesario valorar el conjunto, esto es evidente, es ¿no? lo que decía la Marcela, o sea, venimos hablando, no sé, desde el final del siglo XIX del, del quiebre del textocentrismo pero nos sigue penando, eh, en el caso de un, de un proceso pedagógico en un ramo de actuación, por ejemplo, el 99% de las veces vamos a, a, nos vamos a decantar por un texto, por poner en escena un texto, un texto entendido como una obra que alguien escribió, ¿no? Porque es más fácil, porque es más aprensible eh, y porque, evidentemente, como todo cuerpo docente, los docentes de teatro vivimos en la precariedad. Estamos cansados, estamos cansados. Entonces, como, ok, resolvamos. Por otra, bueno, no sé cómo llegué a esto, pero como les decía, son apuntes. Eh, por otra parte, pienso que eh, los estu un estudiante de teatro, una persona que hace teatro, tiene que saber cambiar un enchufe, tiene que saber los watts que ocupa un foco, eh, un par 56 que son 300 watts entonces necesitamos eh, especialistas, necesitamos gente que sepa escribir, gente que pueda dirigir, pero, pero necesitamos que, tengan, que tengamos la conciencia de lo terrible, de la condición terrible, irremediable, eh, colectiva que tiene el teatro, irremediablemente colectiva. Eh, entonces, en definitiva, pienso que eh, si creemos que una sociedad con diferencias y diversa tiene futuro, entonces el teatro quizás también tiene futuro, eh, en la medida que es un ejercicio de colectivizar diferencias, a veces, y de intentar crear algo nuevo a partir de eso. Por eso esta idea de lo, de lo formativo. ¿no? Eh, no sé por qué siempre uno termina hablando como del fino del apocalipsis del teatro. Eh, quizás el miedo ¿no? a que muera, a que se acabe, eh, entonces siempre termina a, apareciendo. Eh, y no, por mi parte no quisiera que así sea. ¿no? Eh, no que se transforme, quiero que se transforme y se está transformando eh, pero siempre nos resistimos como a, a su muerte definitiva. Eso. Muchas gracias. Gracias a ti, Juan Pablo, por, por tu relato. Eh, gracias a ti por tu dispersión también. <risa> <risa> eh, Amor a la dispersión. Sí, ya que partiste ahí, como dijiste en un momento, como ya no sé de qué estaba hablando, me parece que todos aquí presentes sabemos de qué estaba hablando. Eh, y antes yo de proponer alguna pregunta, quisiera saber si alguien de la audiencia, de nuestro público, tiene eh, algo que consultar, que preguntar, que acotar. Eh, Pablete, levanto la mano. Adelante, Pablete. Ay, ¿me veo? No sé si me veo bien. Sí, te ves hasta tu ¿La? nariz. Oh, ch chale. Un segundo, ahora sí, un poquito ahí mejor. Sí, ahí sí. Ya, genial. Hola a todos, eh, un gusto. Eh, gracias también por la invitación. Eh, qué gusto también ver a, a docentes de, de mi comienzo en el teatro, como Marcela, una maestra, no tengo nada que decir. Me da muy orgulloso también haber podido estar con ella, haber compartido el aula. También en estos momentos con Juan Pablo. Y tengo una duda. Eh, más que nada es como también una consulta a ver si también me pueden ayudar ellos. Eh, Juan Pablo puede participar obviamente de esta pregunta porque es relativo a un trabajo que estoy trabajando en estos momentos con él dentro del año y es que estamos haciendo una construcción colectiva dramatúrgica donde cuatro personas o menos estamos trabajando en una dramaturgia en particular, construyendo una obra. Entonces quería preguntarles más que una técnica o algo en particular. ¿Qué ustedes me recomiendan a mí, entrando recién en este mundo de la dramaturgia también, que me es súper interesante, es súper llamativo? ¿Cómo puedo hacerlo yo para poder también trabajar aún mejor con mis compañeros y compañeras en el proceso creativo de esta obra y de esta dramaturgia? ¿Qué cosas pueden ser indispensables para que este proyecto vaya en un buen hilo y no se entorpezca? Porque finalmente, como también le escuché mucho a ustedes, hay algo que es súper complejo, que es esto de estar escribiendo y tener que... hay pensamientos que se empiezan a atropellar, hay posturas súper diferentes, lo que yo pienso, lo que a mí me mueve, no necesariamente es lo mismo que mueve a mi compañero a mi compañero. Entonces, ¿qué cosas son como indispensables? ¿Qué cosas puedo ir trabajando para, en algún punto, poder mantener un buen hilo en el conducto de este trabajo y eh, no ir atropellándonos nosotros mismos? Porque eso también pasa en el, en el proceso colectivo. Que a veces el individualismo también supera un poco el, el respeto también quizás a, a la construcción o el trabajo de mis compañeros, entonces es, es como, como eso, que ustedes me pueden recomendar, Cristian también, obviamente, si, si puede aportar, yo feliz, eh, que creo que lo que han dicho ustedes me ha llenado un poco también de nociones, pero me gustaría quizás que me pudiesen decir de una forma más directa. Yo, yo no puedo decir nada, yo tengo que evaluar eso. Sí, no sí, Juan Pablo no, no, no juega, no juega aquí. <risa> no, sí, puedo decir algo, pero después, yo creo que sí. después. No, es que ya, yeah. pero interesante que, que la tarea esté en esta jornadas interesante. Eh, pero creo que también nos trae como temas que son problemáticos, ¿no? Eh, y, y lo primero es decir que nadie sabe, y eso me parece que es maravilloso. O sea, quien te diga esto se hace así o hay que hacerlo de esta manera, pienso profundamente que te está mintiendo. Eh, y que eso tiene que ver con nuestro trabajo teatral y nuestro trabajo creativo. Eh, quiero instalar el teatro dentro de los trabajos de las creaciones, ¿no? Y ahí ocurre esto con los escritores, con las escritoras, con los compositores, ¿verdad? Hay algo en la creación que no tiene receta. Entonces, eh, claro, el, por otra parte el trabajo colectivo es, un, es una práctica. Y a mí me interesa, yo hablé mucho de la práctica, porque la práctica me, me interesa mucho realmente. Eh, es una práctica. Es una práctica, como decía Juan Pablo, de la escucha. Eh, es una práctica de el poder soltar la propiedad de mi idea o de mi concepción. Es una práctica del desapego, pero también es una práctica de la, de la posibilidad de concretar y de construir a partir de eso. No es solo soltar, no es solo pérdida, no es solo vacío. Y creo que, que hay algo como bien eh, importante ahí que es poder trabajar, aceptar que nosotros trabajamos desde el vacío y que tenemos que amar el vacío. Eh, estamos, o sea, trabajamos con el vacío, no solo desde el vacío. Es nuestra, nuestro material, el no saber qué hacer. ¿Sí? Te acordarás por ahí en algún curso conmigo, si estás en la escena, por ejemplo, ¿no? Si estás en la escena y no sabes qué hacer, no hagas nada. Qué lindo ese momento en que estoy en escena y digo, ¿qué hago aquí arriba? Y no sé qué hacer y no hago nada. Solo me detengo, me abro, escucho. Y cuando la escena me hable, los compañeros me hablen, hago. ¿Sí? Como el... La posibilidad de la detención. Yo trabajo mucho desde ahí. Para mí es muy importante la detención, el ser capaz de detenerse, ¿no? Cuando hacemos mucho, hablamos mucho, no dejamos ver con claridad. Cuando detenemos, dejamos ver, dejamos oír. Creo que es una práctica de la vida, ¿no? Ahora, si hay cosas como concretas, además de esto, sí. Creo que las estructuras, como decía Grotowski, son fundamentales. ¿no? Las, las grandes estructuras son fundamentales. Las, las estructuras están ahí para separar lo amorfo de la forma y, y para que encontremos la libertad dentro de la estructura. Porque si no, nos aprisionan y nos rigidizan. Pero sin estructura no hay forma. Nos juntamos todos con todos y somos como una sopa existencial. Eh, no sé, quizás Cristian, Juan Pablo puede evaluar inmediatamente el trabajo. O hace el estudiante comprometido que viene a una conferencia fuera de la sala de clases y más encima reflexiona sobre su trabajo. No, más allá, eh, Tablete, del, que no tengo el privilegio de trabajar en formación de actores, sino que usualmente mis estudiantes vienen eh, del ámbito de las letras y por lo tanto van a ser profesores de castellano y que van a llegar al aula muy apasionados por el teatro. Y esto probablemente no va a responder para nada a tu pregunta, pero te lo comparto como una experiencia. Desde el otro lado, nosotros tenemos el problema de que como estamos en un espacio de tradición letrada, solemos trabajar con textos que además están impresos en formato libro y que vienen precedidos de una cierta manera de leer en que uno se siente poco autorizado a la libertad, porque ¿qué voy a decir yo estudiante en una sala de clases de Germán Luco Cruchaga 100 años después cuando se ha escrito tal cosa? O, ¿O qué voy a decir yo de Luis Alberto Géremas después de lo que ha escrito el profesor Thomas Y así sucesivamente. Y una manera de quebrar ese, ese miedo eh, que, que hemos hecho en la sala y que nos ayuda a equivocar, ¿no? que es lo que uno busca, a, a tratar de buscar esos instantes de incertidumbre de los que habla Marcela, en nuestro caso de enfrentar un texto y decir, ¿sabes qué? En verdad no sé lo que dice, no sé si estoy de acuerdo con la bibliografía previa, eh, es leer eh, intentando que esa lectura esté mediada por el cuerpo, ¿de qué manera? Por ejemplo, cuando tenemos estudiantes de intercambio eh, que no dominan del todo el español, invitarlos a traducir, a, a, a traducirlo a su lengua de origen aunque eso produzca fallas y expresiones, o tratar de ir eh, a medida que voy leyendo dibujando o, o, y, y haciendo creo que es a partir de lo que me dice el texto tratar de algún modo de fracturar la lectura y de disociarla de la mera con, eh, interpretación y concatenación de signos escritos eh, creo que por ahí hay una búsqueda que a nosotros desde el otro lado también no, nos ayuda a buscar esas áreas de, de indefinición y tratar también de generar como diálogos entre comillas más horizontales ¿no? en el sentido de que si tengo un grupo de estudiantes y todos tienen el desafío no de citar a Ranciero o a Badiou para explicar el texto, sino tienen que hacer un paso previo de voy a dibujar ese texto, voy a tratar de imaginarme qué esfuerzo debería hacer mi cuerpo, eh, voy a tratar de imaginarme qué tipo de ampolleta necesitaría para materializar, materializar eso aludiendo a lo que decía Juan Pablo antes, creo que se producen instancias de de, de puesta en vacío, de duda, que son lo más productivo que hay en la sala de clase. Entonces, eso es lo que te podría contar desde el otro lado, alguien que insisto que no tiene el privilegio de, de trabajar frecuentemente con, con personas que están en la creación, pero que en algún lugar se topa la problemática de que en ambos lados de la cancha, creo, eh, eh, todos nos sentimos forzados a priori a tener una opinión, a tener una certeza y cuando se nos olvida, y me incluyo no majestáticamente, sino porque lo, lo, lo creo, me viste en esa situación, eh, quizás es más rico tratar de buscar una situación de, de, de puesta en abismo, eh, eh, de duda. Muchas gracias, de verdad. De verdad. Esperemos, Pablete, que, que toda esta tutoría te haya ayudado también a producir tu texto. Eh, sí, no, perdón, ¿puedo decir cosita? Sí, no, que. No, no, no sé si un consejo, pero que a propósito de la pregunta del Pablo, pensé harto en eso, que y también pensando en la idea de, de lo colectivo y un poco de la mesa, que es un, un concepto que para mí está muy en boga y que lamentablemente ha sido cooptado por... Eh, el neofascismo criollo, que es la idea de la libertad, ¿no? Como esta idea de eh, mi libertad eh, termina donde empieza la tuya, ¿no? Que es como una idea muy de la libertad como un bien, como un producto. Eh, y recuerdo en mis años más mozos, haber eh, leído un texto de Bakunin, eh, donde hablaba, cuestionaba esa idea, ¿no? Eh, y decía, la libertad eh, empieza en ese espacio, ¿no? ¿No? Mi libertad no empieza... Eh, donde termina la tuya, como en esa, en esa frontera imaginaria. Sino que ahí recién empieza como a construirse. Entonces a la hora de pensar un proceso creativo, eh, para mí eso tiene sentido también. Sobre todo en la idea de flexibilidad, de modificación, de, de que esa primera idea que yo tenía en el encuentro con otra persona, necesariamente va a cambiar, tiene que cambiar. También me acuerdo del eh, el el Pablo Mansi, un dramaturgo que siempre decía como... Eh, hay que sospechar de cuando, si, si parte un proceso y termino el proceso pensando lo mismo, ¿no? No es porque, no es porque amemos la transformación o, o porque hay que modificarse porque sí, porque si, si estáis trabajando con otra persona, ¿cómo no te vas a, a modificar, no? Somos personas distintas, tenemos que hacer dialogar esas diferencias, entonces esa primera idea, esa primera intuición, o el estilo, o esas palabras que quería usar, necesariamente se tienen que transformar eh, eh, a la hora de, de empezar a conversar con esa otra persona. Eh, porque así como yo la entiendo, la libertad, eh, de alguna manera es un sometimiento al otro, ¿no? estamos sometidos a un otro, eh, no de manera peyorativa, pero estamos en ese diálogo. Eh, y, y, y no quiero ser repetitivo, pero en el fondo, como, si quiero creer que hay futuro, quisiera entender la libertad así, como una modificación, una contaminación con la otra persona. Eh, para ganarle en algún momento la pelea a esta gente que habla de la libertad como si fuera, no sé, pues, eh, un bien, ¿tachain? una hueá que se pueda comprar. Eso. Sí, retomando tu palabra, eh, Juan Pablo, eh, estaba pensando también en el trabajo que tú has realizado como dramaturgo y como actor y dentro de estos colectivos y grupos que hacen arte, ¿no? que ponen en práctica textos y bueno, todo lo que mencionó Marcela también. Estaba pensando que siempre salen... Eh, a colación palabras que no nos abandonan, ¿no? que nos aparecen como un fantasma. Yo sé que ustedes han trabajado también desde esas perspectivas. Ahora hablabas de la libertad, la memoria, la violencia, y que son, eh, so, son palabras que nos, cada vez se van sobrecargando más, incluyendo la de texto dramático, ¿no? que ya fue mencionada acá, y me parece muy bien lo que acotaba Marcela al comienzo, de hablar del texto dramática, dramático a estas alturas, ¿no? como parte de una práctica más eh, total, ¿no? pero aparece, y tú dijiste en un momento, eh, ese texto que yo trabajó, trabajé individualmente, que tiene un nombre, que alguien reconoce que es el autor o la autora, mencionaste a Carla Zúñiga, cierto, está Bosco Cayo, y tantos otros dramaturgos y dramaturgas jóvenes, como tú, eh, pero también hay una búsqueda en, esa, en ese acto solitario, hay una búsqueda de querer Entrar en contacto con otros cuerpos, tal como mencionaba Marcela, como decía eh, Cristiana a propósito de esta figura del vampiro, ¿no? Que ataca el cuello y que trata de nutrirse también de esa energía. Y escuchándolo a usted me da la impresión de que no es, no es un ejercicio eh, simple. Bueno, es muy difícil de hecho ponerlo en práctica cuando uno lo toma conscientemente. Pero de qué manera en, su en sus propias labores, ¿no? Experiencias teatrales, investigaciones... Eh, han podido ir diferenciando también esas otras violencias que emergen cuando uno tiene una necesidad, por ejemplo, de vincularse con un otro, o con una otra, o con un otro. Eh, recuerdo un, una entrevista que le hicieron a, a Cristian, donde él decía, y que tiene mucho que ver con lo que destacaba Marcela, que el cuerpo ya no cabe en el lenguaje, ¿no? el, el, el lenguaje ya no da basto para que el cuerpo quepa en él. Entonces hay una manera de ir abriendo eso, los colectivos, eh, buscar experiencias distintas, una asamblea, eh, mencionaste tú, Marcela, la revuelta, y que todo eso finalmente tiene un gran marco que es un modelo neoliberal, podríamos decir, ¿no? Ya, violencias políticas, etcétera, etcétera. Entonces, a partir de sus propias investigaciones, ¿de, ¿de qué manera se han hecho cargo de eso, no? Porque, eh, ya por seguir citando a uno de los autores más referidos este último tiempo, a, a Mark Fisher, ¿no? En, en el realismo capitalista, él dice que hay una. Eh, hay una impotencia reflexiva, hay una necesidad de encontrar esa reflexión grupal, eh, pero que te deja impotente porque no te conduce a nada, ¿no? Eh, no, no, no te lleva a ningún lugar. Pero aún así, uno necesita ese espacio. Entonces, a partir de las prácticas, por ejemplo, una obra como Caracol, Juan Pablo, o como NIMBY, incluso, donde hay un trabajo con, eh, la primera de ellas, un trabajo con, con la lentitud, ¿no? como de ir comunicando, de ir habitando un espacio distinto, de ir aprendiendo a convivir de una manera distinta, y por lo tanto de ir a aprender haciendo una vida nueva, eh, o NIMBI, cómo chocan estos distintos mundos, no es de la comunidad ecológica y, y las, las habitaciones sociales, no las viviendas sociales, cómo ustedes dialogan también con esas violencias, esas memorias, eh, esos espacios que están tan sobrecargados y que parecieran siempre friccionar para que uno tome el camino de la soledad, más. tome el camino de, de, de, del cuerpo único, del cuerpo que no se reconoce frente a un otro. Es una pregunta amplia, pero creo que va a ayudar también a que ustedes puedan explorar desde sus su propios relatos eh, esa manera de enfrentarnos también a una, a una realidad. Eh, si quieres parte tú, Marcelo. Mm. Sí, estoy como elaborando cosas porque son hartas las que nombraste. No sé si alguien tiene una respuesta más... Ya sabe por dónde partir, dónde agarrar el hilo. Eh, pero, pero me pasan varias cosas con todo lo que has planteado. Primero, como la necesidad de, de quizás expresar que que yo prefiero eh, hablar de lo colaborativo antes, de lo, antes que lo colectivo. No o sé, sea, como, como cambiar ese concepto que además está tan como usado en, en tantos ámbitos, ¿no? Entonces, porque el trabajo colaborativo no es necesariamente, no se da necesariamente dentro de un colectivo. Es decir, si tengo la suerte de tener un colectivo teatral, por ejemplo, con el que ma me mantengo cierto tiempo, como decía Juan Pablo, trabajando y puedo explorar lenguajes con las mismas personas o con un núcleo de personas, fantástico. Creo que es un camino súper interesante que para Chile está bien difícil ese para el teatro chileno, no sustentar eso, el poder encontrar y explorar lenguajes dentro de un grupo. Eh, pero el trabajo colaborativo se puede dar también. Desde este lugar que Juan Pablo dice, yo hago la diferencia en las obras que he escrito solo, digo porque uno nunca escribe solo, ¿cierto? Eh, de algún modo hay un trabajo colaborativo allí también, inclusive cuando investigamos para escribir. O sea, cuando investigamos ¿no? eh, sobre un personaje, sobre un hecho y vamos al archivo, estamos haciendo, estamos haciendo una red de trabajo con otros con otras, con el pasado, con el presente, ¿verdad? Eh, entonces es un trabajo colaborativo, a veces con la presencia de otro, pero por eso yo decía también con ideas, con cuerpos, con personas, ¿sí? Pero me interesa mucho esa idea del, del trabajo colaborativo, eh, más que la idea del colectivo, del, del trabajo colectivo, ¿no? Eh, y el trabajo colectivo, Claro, bueno, no voy a entrar al tema de la autoría, pero, pero por ahí va, se puede caminar hacia allá también, ¿no? Eh, y en relación a lo, a lo otro que preguntabas, eh, bueno, yo, yo creo que en relación, bueno, yo hice, con el profesor Eduardo Tomás, hice mi tesis doctoral, ¿verdad?, sobre dramaturgia chilena del, desde el 2010 en adelante, dramaturgia y teatro, porque los elementos performativos son muy importantes. Eh, del 2010 en adelante, ahí también analicé una obra de Juan Pablo. Eh, y lo analicé justamente desde el punto de vista de las, de las violencias, ¿no? y de cómo se construyen, cómo se anticipan y cómo se analizan las violencias, la experiencia, eh, la, la memoria porque siempre está está como vinculada entonces a mí lo que me parece interesante quizás como para poner solo un punto allí es que eh, el trabajo creativo y el, el trabajo teatral y escritural de un grupo grande de personas que ha trabajado durante el siglo 21 en la creación teatral eh, tiene la necesidad, que es lo que yo trabajé, ¿no? Que es el... el dramaturgos, dramaturgas, colectivos que, traba, que revisitan la historia reciente chilena, eh, golpe militar en adelante, ¿verdad? Eh, vuelta a la democracia o la post-dictadura, dictadura, dictadura, post dictadura verdad Y la revisitan desde el siglo XXI, 2010 en adelante. Entonces mi pregunta era, bueno... ¿Por qué? ¿Por qué una persona como Juan Pablo Troncoso, que puso el acento en que nació el año 88, ¿verdad? Lo dijo acá de nuevo, yo le tuve que preguntar antes, así como, dime, ¿cuándo naciste para mi tesis? Eh, ¿Vuelven a esos momentos? ¿Por qué? ¿Y cómo vuelven? ¿no? Entonces, lo que, lo que quiero decir, para no andar en ese tema que es otro, es que hay un gesto eh, importante... En, el, en una parte del teatro chileno del, del siglo XXI que hace un gesto de revisión de una historia que es colectiva, y aquí ocupa el colectivo, y un, que está eh, absolutamente intrincada con una eh, historia personal. Y ese lugar, ¿no?, de, de esta imbricación que es imposible soslayarla para mí, ¿no?, si hablo de mi biografía, por lo menos algunas generaciones, las que, las que vivimos la infancia o la, o la adolescencia en dictadura y los que siguen después, de algún modo, eh, es imposible hablar de la historia sin hablar de nuestra vida y de nuestra vida sin hablar de la historia. Entonces... Eh, hay un grupo de, de dramaturgos, dramaturgas, de colectivos que hacen un trabajo de revisión personal y colectiva sobre momentos de nuestra historia y momentos de la vida que yo creo que lo que hacen es no solo reflejar la cantidad de violencias a las que hemos estado sometidas y sometidos, sino que además eh, cuestionar el presente, nuestro presente, ¿verdad? Y anticipar cosas que van a suceder. Y en ese sentido me parece súper interesante mirar el, el trabajo teatral desde la mirada de la violencia, ¿no? Yo estaba entregando mi, mi tesis doctoral, la tenía que entregar en septiembre de 2019, pedí prórroga un mes para poder revisarla tranquila y... Eh, y vino el estallido. Y lo que yo hago, mi tesis es sobre eso, ¿no? Y lo que yo hago es llamar al profesor Tomás y decirle, profesor Tomás, tengo que escribir un anexo de las conclusiones, porque mi tesis está en las calles, se hizo realidad, ¿no? Lo que quiero decir con esto es que el teatro, la creación, así como decía Cristian con Vicente Ruiz, ¿no? Y, y lo que sucedía en esos años, de algún modo se hace cargo en un gesto eh, muy doloroso también, ¿no? de analizar las violencias, de construir las memorias y de cuestionar el presente y de anticipar el, el futuro, de anticipar lo que viene. ¿sí? Y ese acto me parece, si tomo algo que dijo Juan Pablo, así como que hay lugares del teatro que están como poco valorados, los colectivos, por ejemplo, todo este trabajo, o lo que hace Cristian que es rescatar algo que no está en la historia del teatro. No está puesto, validado, legitimado, ¿no? La, la performance, todo el mundo under, eh, no está dentro de la... Ahora está empezando a entrar. Entonces, eh, ese, ese, esos espacios devuelven la necesidad de mirar Nuestras violencias y en este gesto doloroso también, yo creo que es muy doloroso, eh, también exponen que es necesario volver a mirarnos constantemente y a visibilizar cosas que están ocultas. ¡Ay! Me fui para otro lado, pero, pero por ahí voy. Disculpa mía, Marcela, por la pregunta tan, tan amplia, ya no te preocupes. No, pero la dispersión <risa> es algo con lo que sabemos vivir. Pero te, te permitía reunir también muchos de los elementos que ustedes pusieron sobre la mesa, y creo que aquí el pase ya que hablaste de lo under y, y estamos pensando en la publicación que va a hacer Cristian el próximo año, con, el, con, con su nuevo ensayo, eh, tiene que, mucho que ver con eso que tú mencionas también. Y yo lo preguntaba, bueno, por muchas cosas, pero eh, pensando en este lenguaje ya, eh, al principio, antes de comenzar esta reunión, eh, estábamos hablando de la crisis, de la crisis, de la crisis, de la representación. ¿ya? Y ahí es como siempre volver la memoria la memoria la memoria. Y, y hay una, una idea también muy instalada actualmente, estoy hablando 2021, donde hay tantas violencias que pareciera que la única alternativa que a uno le queda es condenar la violencia, ¿no? Es como el, pareciera que sea, pareciera que es el único camino, y por eso también abrí esta pregunta para que ustedes puedan responder desde, eh, desde esa experiencia que ustedes tienen, justamente para tomar el camino contrario a eso, que es complejizar, es preguntarse, es no perder esa suciedad, como decía Juan Pablo, de encontrarse con el otro, ¿no? Como hay, hay una, una forma de arriesgarse también eso para generar finalmente una, una nueva perspectiva. Eh, Cristian, y luego Brenda, puede hacer su pregunta. Perfecto. Eh, me quedó rondando eh, de, la de la intervención de Marcela ahora, esa dicotomía que surgió en la conversación entre lo colectivo y lo colaborativo, y sencillamente comparto los apuntes que, que fui tomando mientras escuchaba la pregunta que hacía Alejandro y la, y la respuesta de Marcela. Eh, Alejandro partía citando a Mark Fisher con el capitalismo, realismo capitalista, perdón. y Fisher en una parte dice algo así como, ¿por qué es necesario hablar de realismo capitalista si Jameson ya lo había hecho también hablando de posmodernismo? ¿Por qué hace falta un nuevo concepto? De ahí Fisher dice, bueno, porque cuando Jameson está hablando de posmodernismo, había un otro que todavía era operativo, todavía había una alteridad radical a la cual temerle producida por supuesto amplificada diversada, pero, pero eso estaba instalado Entonces dice, ahora en estos momentos de realismo capitalista eh, y así como decía Juan Pablo cuando nos han cambiado la noción de libertad a, a la categoría de commodity Fischer dice algo bien parecido que es como nos han cambiado eh, la idea de Estado porque nosotros suponíamos que los regímenes de derecha solo querían Estados más pequeños y Fischer dice ojo, eh, eso es lo que declaran en la práctica lo que hacen los regímenes de derecha no es hacer estados más pequeños sino hacer que operen de manera más policíaca ya que en ausencia de una alteridad radical ubicada detrás de la cortina de hierro son los estados los que tienen que fabricar alteridad ocupando como pantomimas eh, de manera muy cruda y, y cruel, ¿no? fenómenos tales como la migrancia u otros similares entonces en esa tensión de cómo los estados van produciendo alteridad cuando la alteridad no está dada necesariamente por un otro que habita más afuera, eh, claro, uno dice bueno ¿qué es lo que puede hacer el teatro? es, es tomar conciencia y hacer el fenómeno Inverso, ¿no? si el Estado está provocando alteridad, nosotros tal vez eh, escudriñar nuestras propias contradicciones. Y ahí me acordaba de inmediato del texto de Juan Pablo, ¿no? en Not My Backyard, eh, ¿no? cuando creo que es Martín el que dice y habla de esa gente que con una mano se para con un gran. Juan oh, Pablo dice bonito en el texto, ¿no? pero, pero es la imagen de alguien que separa los residuos orgánicos de los in, no inorgánicos, pero que al mismo tiempo tiene mucho pudor de hablar de dinero, o algo así er, er, er, er, er, er, es lo que pone Juan Pablo. O eso, o pensaba en Jorge Manzi, ¿no? Cuando se me confunden los hermanos Mansi, el crítico literario con el dramaturgo, les cambio los nombres a Jorge y Pablo, <risa> Pablo. perdón tengo la suerte de conocer el trabajo de los dos, por eso los, los tiendo a cruzar eh, cuando en Tu Amarás, por ejemplo eh, están hablando estos médicos muy progresistas y dicen, la necesidad acá es hacerse el tajo, y qué es hacerse el tajo no un erakiri eh, o, o la parodia de un erakiri sino básicamente hacerse un corte puntual para ver las contradicciones que me habitan, y en ese sentido va apareciendo, y ahí me vuelvo a la atención entre colectivo y colectivo Operación o colaboración, de que la idea de un colectivo puede ser eh, una estructura que rápidamente puede ser vaciada de su sentido. Otra vez, como dice Mark Fisher, estamos en un mundo donde no hay problema para que convivan en la misma ciudad un campo de concentración de una cafetería. Fisher podría decir, claro, un colectivo es una estructura que rápidamente la podemos hacer maleable. ¿Y qué es lo que haría la, la diferencia? La manera en que interpretamos y, y le damos sentido al colectivo. Y el colectivo solo sería importante, me acuerdo acá de la reflexión de Marcela, eh, en, en la medida que está guiado por una lógica eh, colaborativa y cooperativa, donde no solo es la acumulación de nombres, sino que también es una evolución de una trayectoria. Y ahí, con esto termino esta ilusión medio caótica de ideas, eh, pensaba en los trabajos de Mansi y Troncoso, eh, porque creo que comparten dos cosas. Una es la, la que decía uh, Juan Pablo, ¿no? que, eh, citando a, a, a Manzi, no siempre tenemos que tener cuidado cuando partimos un proceso. Eh, y salimos de él pensando lo mismo. Uno dice, claro, eso es como cuando uno lee un texto y lo entiende clarito, la primera es como claramente me estoy perdiendo lo más sabroso. Y por otro lado, ahí en el trabajo, ya que existen estos dos dramaturgos, eh, jóvenes post-80 y tantos eh, y es que así como está la, el resguardo de no salir pensando lo mismo, también hay una cuestión que no puedo evitar asociarlo a lo colaborativo, que es el ir tocando la misma tecla, el no entregarse, como en algunos casos, que uno se va al teatro y ve que aparece un nuevo texto de teoría y nos falta la compañía que lo montó tal cual ese texto de teoría la semana siguiente, y luego se pone de otro paradigma y lo vuelve a montar. Y creo que ahí el trabajo de Mansi Troncoso, podría estar en otra área, lo que hace la Paula González Segué, con Kimun, eh, es que son trayectorias donde uno va viendo distintas variaciones de una duda y eso me parece muy eh, saludable eh, eh, respecto a, a lo que es eh, una búsqueda eh, desde la estética del proceso creativo. ¿no? Esas dos teclas que se juntan, el ir ahondando en la duda por un lado eh, y por el otro, junto con ahondar en la duda, eh, ir eh, haciendo, to tocando la misma tecla, eh, ceder a esa pulsión tan propia del neoliberalismo y su expresión más próxima que son las economías creativas, de estar haciendo siempre algo nuevo. ¿No? Me fascina el trabajo de estos dramaturgos y las compañías con las que trabajan que parece que más estar preocupados de hacer algo nuevo están pensando en reescribir eh, un texto un fantasma que les ronda. Y, y eso creo que, a la luz de esta conversación, es, es como el apunte que, que me llevo anotado. Uno de los tantos apuntes que me llevo anotado. Perdón también por la dispersión pero me entusiasmé con, con lo que pude escuchar ahora. Brenda. Gracias Alejandro, gracias a, a los tres por las exposiciones, muy interesantes. Y, y bueno, la pregunta, tengo, tendría dos preguntas en realidad, desde la ignorancia y la curiosidad que me surge al escucharles hablar. Eh, y y la, la, la, la primera curiosidad que me surge eh, es que ustedes han hablado de aspectos que me parecen sumamente interesantes y, y por cierto muy, muy bonitos del proceso del trabajo colectivo, eh, pero hay uno que, que, del que creo que no han hablado y que es el que me, me da curiosidad, y es que desde que, bueno, toda producción artística de cualquier arte maneja un lenguaje, ¿no? lenguajes que, que implican el medio expresivo, ¿no? en, nuestro caso, en el caso del teatro, imagino el, el movimiento, el cuerpo, la palabra, eh, que implican el manejo de estructuras de composición, ¿no? y ahí. No solo el arte, o sea, cualquier serie de Netflix, ¿no? Tiene, tiene un montón de supuestos de constructivos, ¿no? Eh, implican un oficio también, mayor o menor, dependiendo del periodo en el que estemos, <risa> dependiendo de las tendencias artísticas, en fin. Entonces mi pregunta es, en, en estos procesos de creación colectiva o colaborativa, como, como quieran llamarle, eh, o como quieran entenderlo, yo, se, se construye un texto dramático se construye una obra que es representada que incluye un texto y que incluye muchos otros otros procedimientos no eh, y ahí mi pregunta es cómo funciona entonces ese ese proceso composicional que implica una serie de decisiones de opciones opciones y decisiones que son claves en cualquier producto en cualquier producto artístico no eh, por lo menos a lo largo de toda la historia del arte no sé si ahora eso ha cambiado eh, son esas decisiones algo que es Consciente y acordado. ¿Cuál es el lenguaje dramático que estamos usando? ¿Sí? ¿Cuál es la opción estética que estamos, eh, que nosotros estamos, digamos, optando para, para expresarnos? ¿Hay consenso en eso? Hay, incluso me surge la duda, o sea, en cualquier trabajo en equipo... Desde el colegio está, está el compañero que escribe mucho menos bien que el, que el otro compañero que en realidad se expresa con mucha mayor claridad, y el que se expresa con mucha mayor claridad está con la impaciencia del compañero que, que le arruina, antes como comillas, el trabajo. Eh, hay, hay, la, el hay el mismo nivel de conciencia, de, hay el mismo nivel de decisión, de formación, de conocimiento artístico, estético, o, o es una cuestión absolutamente inconsciente en la que uno siempre corre el riesgo, por supuesto, de estar haciendo, de estar repitiendo algo, de, de, de estar diciendo algo de manera digamos, que podría ser mejor dicha. En fin, ¿cómo funciona eso? ¿Cómo opera eso a nivel de, de la creación? Eh, ¿Voy yo? Quizás. Eh, gra gracias por la pregunta. Eh, yo creo que... Es, debe ser muy fome escuchar a, a gente de teatro hablar, gente de teatro, porque es como, sí, bueno, es todo, pero a la vez no, y sí, eh, pero creo que todo lo que tú dijiste como que de alguna manera yo lo puedo ver como en distintos procesos. Eh, mm, para mí sería difícil hablar en términos como universalizantes o, o universales, porque mm, en particular en mi experiencia eh, trabajando en grupo, cada proceso como que va exigiendo ciertas cosas eh, en el caso, no sé, pues de, de no tenemos que sacrificarnos, el, nosotros trabajamos con unas actas, que eran unas actas secretas, que bueno, después salían a la luz pública, y que estaban escritas a modo de diálogo. Eh, entonces era un texto que te estaba diciendo, el texto te estaba hablando, diciendo, lleven la escena, y había mucho miedo, mucho temor, eh, hasta que un momento nos dimos cuenta que teníamos un, un compañero, el Germán, que imitaba muy bien a Pinochet, y fue como ya, hay que hacer esta obra porque él lo puede hacer, ¿no? Y, y, y, y ese es como el, el pivot alrededor del cual todos nos organizamos. Eh, hay otros proyectos donde hay ciertas intuiciones, y, y yo me encierro a escribir solo, y escribo ideas, fragmentos, y eso se, se conversa, y luego yo las voy expandiendo. Eh, no sé, en el caso de NIMBY, por ejemplo, yo estaba haciendo un curso de comedia con la profesora Carolina acá presente, eh, como análisis histórico de, de comedia, y estábamos conversando sobre este proyecto, que era, venía de un teatro alemán, que querían hacer una obra sobre la comunidad y la ecología, eh, así de amplio, ¿no? eh, y en un momento yo le dije, ¿sabéis que esto tiene que ser una comedia? ¿cachai? Tiene que ser una comedia, tiene que terminar bien, pero tiene que terminar bien para los malos, no los malos tienen que terminar muy bien, y todos los otros tienen que terminar arrasados por el río. Eh, y eso estuvo dado por lo fortuito y arbitrario de estar tomando ese curso, eh, creo que la, las estructuras están presentes, eh, la, la, las traemos. Si uno, no sé, creo que si leemos la, la, las obras de, por ejemplo, estudiantes de teatro, todas las primeras obras, generalmente van a ser relativamente parecidas, ¿no? Porque hay como estructuras generacionales con las que se conviven, eh, cosas que se van repitiendo. Yo, la primera obra que escribí, nunca escribí mucho, pero la escribí porque quería trabajar con amigos, con amigas. Entonces era como, bueno, ¿cómo la hacemos? Ya, voy a escribir una obra. Eh, no quiero decir con esto que sea to, todo es una chacra, pero en el fondo creo que, por, por un lado, como que la, la formación está presente, nos vamos especializando. Yo ahora sé mucho más de, de estructuras dramáticas, por ejemplo, que hace, que hace uno, dos, tres, cuatro, cinco años. Eh, sin embargo, también cargamos con esas estructuras, no lo que tú decís de Netflix. Es como que nos vamos educando en esa estructura. Ahí yo siempre lo planteo y lo, y lo peleo un poco en las clases, como de... hasta o sea, ¿Hasta cuándo queremos seguir contando las mismas historias, con las mismas, con las mismas formas de relato, eh, con los mismos personajes? ¿Hasta cuándo vamos a seguir reproduciendo inclusive la idea de personaje, ¿no? eh, que son peleas un poco perdidas en el teatro? Eh, entonces creo, en definitiva, que por un lado lo formativo siempre está presente, pero estamos siempre como en una relación medio arbitraria y caótica con el contexto, con el grupo, con el tiempo, con, eh, con la plata, como que es, y eso, eso creo que se borronea, eh, es lo que decía antes, como que a la hora de que la obra se monta, a la hora de que el texto se publica, como que todo desaparece y, bueno, la literatura también es así, pero a mí siempre me, me, me da muchas creo que habría que, en términos pedagógicos, educar en el, en el proceso teatral, que tiene mucho de escuchar como, eh, y, y vislumbrar pequeñas luces, eh, ya sea no sé, por un curso de comedia, ya sea un actor que sabe hacer algo, como que es, en ese vacío que decía la Marcela, son cositas de las cuales nos agarramos y decimos ya. Y eso como que también va determinando la estructura, entonces no sé si es la estructura primero, es como que la estructura también se está ahí moldeando de manera ya media monstruosa. Algo por el estilo. Sí, yo, yo quería como decir que, que claro, como dice Juan Pablo, lo que dice Brenda, de todo eso hay en, en el proceso creativo. O sea, partimos quizás con un, con un conocimiento o una formación en un lenguaje. Por supuesto hay estructuras que, que, que se van cambiando durante el proceso o se van encontrando, o se van desechando. Hay mucha pérdida en el proceso creativo, mucha pérdida. Eh, y hay que saber dejar, eh, como en las tesis, creo yo, ¿no? Estás escribiendo una tesis y como dices, oh, pero este es otro tema, haría otra tesis, pero ya no es esta. Esa idea se fue para otro lugar, ¿no? También, por supuesto, tiene que haber como, como cierta práctica con el oficio, con el espacio como artesanal de lo teatral. Lo que decía Juan Pablo, o sea, un actor, yo recuerdo que cuando yo estudié teatro, eh, Fernando González nos pedía que tuviéramos, cada uno, cada una, un costurero pequeñito que lleváramos siempre, porque en cualquier momento teníamos que saber coser un botón, arreglar algo, ¿no? Además, teníamos que saber coser a máquina para hacernos nuestros vestuarios, o sea, cosa que también se ha perdido, ¿eh? Quiero decirlo, en el, en el mundo teatral hay gente que no solo actúa, ¿cierto? Eh... Y también, eh, también, por supuesto, tenemos, traemos conocimientos, pero yo creo que también es súper importante para los procesos creativos, o por lo menos como yo trabajo, y creo que sí, se da en todas partes, eh, es como traer preguntas. La pregunta, ¿no? Que finalmente es la que va, para mí es como la brújula que va a armar o ir desarmando el oficio, eh, la estructura, todo lo otro, ¿verdad? Y algo que para mí, por lo menos es muy importante en los procesos creativos, tiene que ver, por supuesto, con la necesidad de decir algo, hay algo que te, que te jode, ¿no? que estás como que explota, entonces tengo que empezar a sacarlo, pero como decía Cortázar, eh, no me acuerdo en qué texto en este minuto, ¿no? pero que él hablaba de que el cuento te te saltaba con, como una limaña, ¿no? como un ser oscuro que te agarra y tú, escritor, tienes que pelear con él, ¿no? hasta darle una forma y sacarlo afuera, exorcizar, eh, esa necesidad de decir algo. Pero a mí también me, me pasa en, el, en, en mis procesos creativos que, que siento que es necesario atender a en qué quiero estar energéticamente. Puede sonar súper loco, pero es que a veces no tengo ganas de entrar en una cosa terriblemente triste, melancólica, dramática, oscura, misteriosa, y quiero otro lugar, y a veces quiero el otro. Y eso también va a determinar cómo todos estos otros elementos se van a ir conjugando en este, en este proceso creativo, que yo creo que es bien consciente en unos sentidos, pero también bien abierto, que tiene que ser consciente, porque la conciencia es estar en uno. Y para uno estar en un proceso creativo tiene que estar en uno, tiene que estar presente, de maneras bien alteradas, no pero, pero tiene que estar consciente en ese sentido. Pero yo diría que ese, esos espacios de, o, es, o esos lugares en que conscientemente estoy, eh, también tienen que estar abiertos a escuchar lo que sucede en la escena. O sea, yo creo que, que eso es lo que te va diciendo, finalmente, o lo que va diciendo el texto. Yo creo que muchos han tenido la experiencia de escribir, por ejemplo, ficción, y que de repente uno dice, ah, yo seguro que este personaje va al parque. Y lo estás escribiendo y no va al parque, no va al parque, y tú quieres que vaya al parque y él no va al parque. Entonces hay que seguirlo nomás. Va a otro lugar. Subió la montaña y te lo dijo y hay que poder escucharlo. ¿Sí? Y en ese sentido me, me parece súper bonito, Larian la muskin ella una vez le preguntaron que cómo ella sabía cuando una escena funcionaba. Con los años, ¿no? Con los años, porque al principio lo miraba desde otro lugar. Y ella dice, bueno, yo estoy ensayando y una escena funciona cuando se me pone la piel de gallina. Eso, se me puso la piel de gallina y está. Eso podría decir yo. Bien, a, a propósito de la pregunta de Brenda, eh, me hacía reflexionar acerca de qué buscamos quienes no estamos en la práctica teatral conociendo estos entretelones de bastidores y de qué manera enriquece nuestra práctica como personas que al final del día estamos en el aula con un texto usualmente impreso eh, frente a un grupo de estudiantes que se han venido adiestrando por años también en la decodificación de eh, eh, la textualidad escrita. Y en ese sentido, una cuestión que siempre tratamos de recordar en la sala de clases es que a muchos de nosotros en la educación media nos decían nuestros profesores, el texto dramático es el que se escribe para ser representado. Y no repetía eso, cuál mantra. Y cuando empezamos a revisar la historia editorial de nuestros textos dramáticos, nos vamos dando cuenta que la cuestión, y por lo si esto resulta una vía, pero es interesante recordarlo, es mucho más alambicada y azarosa que la de una cabeza de la cual surge un texto escrito, se plasma y luego en otra instancia distinta es tomado por una compañía bien estructurada, sin perturbaciones para ser representado. Usualmente tenemos un proceso de ida y vuelta donde, claro, podemos tener una idea, una estructura eh, argumental, un diseño de personaje, siguiendo lo que decía el profesor Weissmann, no cuando nos combinaba a analizar los textos eh, dramáticos desde tres niveles, ¿no? secuencia, agencia e índice. ¿no? Uno podría decir, claro, puede haber una autoridad que se haga cargo de, de agencias y secuencias creando una estructura argumentativa, pero muchas veces lo que llamamos índice eh, es una discusión que se va a dar en el proceso creativo y ese proceso creativo va a enriquecer ese texto escrito, esa primera escaleta. Y usualmente si un texto tiene la oportunidad de llegar al libro impreso es porque ha habido una serie de afortunadas coincidencias, entre otras el éxito de una pieza en cartelera y donde se dice una escrita va a incorporar eh, ese diálogo ocurrido en escena. ¿Desmerece eso, entre comillas, el genio creador de la persona que está detrás? No pero es rico eh, entenderlo de la misma manera que los lectores de Calvert entienden que su economía de lenguaje es producto de una negociación editorial eh, con su, valga la redundancia, editor en un proceso creativo. Algo similar es lo que ocurre en la estructura de, creo yo, en, en las trayectorias de los textos dramáticos donde por lo menos van apareciendo tres instancias una idea quizá original, un trabajo colectivo y si tengo la suerte de que esto circule ese trabajo colectivo va a chorrear y va a permear de, de elementos y el, un, un, un, un, hay, creo que hay, que, que hay dos ejemplos que son como bien decidores de eso y aquí quienes estamos en el aula insisto, desde literatura nos, nos conminan muchas veces a a, a ir y preguntar y escuchar lo que hace la gente de la práctica eh, teatral, eh, que además claro, en esa práctica está teorizando continuamente eh, eh, nota pie, que cada vez me, me va pasando que soy menos asiduo a citar grandes marcos de referencia teórica y termino citando más reflexiones de, de los propios creadores pero eso es otro cuento, vuelvo al punto de los dos ejemplos eh, Sibek y Jara, cuando trabajaban juntos, ¿no? uno se da cuenta como por ejemplo en perciba la Felicidad es un texto que en las salas de clase lo ocupamos mucho, porque uno bien podría decir que es un texto que inventa la idea de una juventud con camisetas blancas y jeans. Y ese texto en su primera pasada de era un texto que tenía personajes juveniles, evidentemente, que podían escuchar determinado tipo de música, vivir cerca del parque forestal, pero es el trabajo de dirección de Víctor Jara, en la conversación, el que termina decidiendo que estos personajes escuchen los ángeles negros, que estos personajes tengan una vespa estacionada en el primer piso del edificio. Eh, o a la, en la, o no, no, a la inversa, en el mismo tono lo que ocurre en la remolienda con la incorporación de, del, de un léxico popular. Entonces, en ese sentido, para quienes estamos en el aula, tocar la puerta de la bambalín tratar de asomarnos, nos ayuda a entender, eh, diría yo, no que insisto, ese genio creador de él o la dramaturga, no valga nada, ni mucho menos, no iría por ahí, pero sí a entender eh, de qué manera ese lenguaje crece y, y se enriquece. Eh, creo que por ahí va eh, eh, lo, lo que me abre la, las reflexiones de, de, de Juan Pablo y Marcela. Carolina. Sí, gracias, estoy muy pendiente, interesada, y se me han abierto como varias... Línea. Eh, Marcela y Juan Pablo dijeron muchas veces estar a la escucha, estar a la escucha, eh, estar abierto a escuchar. Y escucho ahora a, a Cristian mencionar a Heidemann, mencionar a Sibekin. Yo me pregunto en este proceso de escucha eh, de los creadores, de, de los actores, actrices, los dramaturgos, los colectivos, ¿dónde queda la lectura también? ¿Dónde queda la palabra y la lectura? Eh, hablamos de estructuras, hablamos de composiciones, eh, y me imagino, no sé, eh, para los creadores actuales, que algo de lo que se ha escrito, eh, no en términos teóricos, estoy hablando de la, de, la, de la lectura en términos de la palabra, de, de, de, de cómo suenan las palabras también, eh, qué importancia tiene. Esa lectura. Me imagino que la respuesta de Cristian viene en una vereda distinta a la de Marcela y, y Juan Pablo, pero como ven? Ese proceso no solo de la escucha y, y además de estar viendo, y me acuerdo aquí de lo que decía la Marcela a propósito de la tesis, está entregando la tesis y e irrumpe eh, el estallido y está viendo lo que está pasando allí y tiene que incorporarlo, pero también do, ¿dónde queda esa esa historia, también. Esa historia que no solamente se vive, se escucha, sino que también se lee. Eh, yo, eh, sí, qué bueno que lo mencionaste porque yo como que quizás lo di por sentado cuando hablaba de escuchar y un momento dije escuchar a los que vinieron antes, quizás eh, también leer a quienes vinieron antes. Eh, así como, no sé, a la hora de, de escribir una obra, yo por ejemplo me hago como unas listas de Spotify Um, así como música, música, música, música, eh, que entra por distintos lados. Eh, también me, a, me, a, me armo unos, eh, unas rumas de libros, eh, eh, de revisar, leer, eh, de gente a la que vuelvo siempre, no sé, volver siempre a ver, ¿cachai? Como leerlo, eh, ritmo, ritmo, ritmo, eh, empaparse de eso a la hora de escribir. Eh, pero esa, esa lectura, por lo menos para mí, está siempre, siempre presente, como sobre todo en, en, en la idea de que es difícil inventar algo nuevo, eh, y quizá ni siquiera eso es tan importante, eh, y siempre se corre el riesgo como de decir, oye, estoy, estoy descubriendo el, el agua tibia, cuando en realidad hay mucha gente que ya lo hizo todo, ¿no? ¿No? Entonces, esa, esa, esa sensación que es medio angustiosa, eh, está siempre presente, y para eso creo que es necesario... Eh, leer, leer, para mí está muy presente en realidad. Entonces, cuando digo escuchar, eh, también es leer y esa lectura es diversa: son artículos, eh, son textos más teóricos, son novelas, son fragmentos. Como digo, es volver a Beckett o no sé, eh, a la antología de Rodrigo García eh, o, es, o más poesía, pero es como un entrenamiento. A mí me cuesta mucho leer teatro, por ejemplo, lo reconozco, me cuesta mucho, es lo que más me cuesta leer. Eh, me gusta más leer, mucho más leer poesía, me gusta mucho más leer ciencia ficción, eh, y a la hora de escribir vuelvo a esos textos, siempre vuelvo, siempre están, es como, y, y para una persona que, que le gustan las palabras, que ama las palabras, es, es, es inevitable, entonces es escuchar, pero esa escucha también supone leer, obvio que sí, en mi caso. Antes de que responda Marcela o Cristian, eh, quisiera leer el comentario que anotó Sibina porque se enlaza con la pregunta de Carolina. Dice aquí en el chat, me parece que la pregunta anterior a eh, Carolina también se enlaza con la forma en que pensamos la dramaturgia, qué entendemos por dramaturgia, y la multiplicidad de formatos y estructuras que escapan de los paradigmas teatrales y que hoy se articulan con propuestas colectivas y colaborativas. Y justo llegó un comentario de Lorena Sabadera que dice, con estas nuevas dramaturgias en plural... La, la pregunta sería, ¿cómo pueden perdurar el hecho escénico en el tiempo si la creación no es solo palabra? ¿Cuál sería el nuevo formato? Cristian o Marcela. Luego se toma la palabra Ana Catalina Castillo. Harto corto porque no tengo respuesta para las dos preguntas que se, creo que se enlazan bien, lo de Sibila con Lorena como una especie de declaración, análisis de campo, y luego una pregunta sobre el, la, la aproximación metodológica que derive ese, ese problema de campo. Eh, por cierto, no, no, no tengo respuesta de cómo nos hacemos cargo de la manera en que podemos aprender y es el perdurar el hecho escénico. No obstante, eh, lo que trato de hacer modestamente es ver el oficio o, o lo que me siento que me convoca y... Y, y, y, y, y trato de, de hacer, o, o por ahí viene mi, mi, mi compromiso, es tratar de pensar el rol de quienes hacemos crítica académica eh, y pensarla no necesariamente como quienes vamos eh, haciendo vivisecciones de, de textos escritos, sino más bien como quienes de, tenemos el deber ético, o así lo siento yo por lo menos, de crear escenas de lectura que hagan legible esas dramaturgias y esos hechos escénicos. En el bien entendido que los textos que resultan de los procesos creativos muchas bien, veces vienen malheridos, maltrechos por el proceso, eh, donde salvo algunas cruzadas, como por ejemplo lo que hace eh, Editorial Oxímoron, eh, que, que rescata pequeñas joyas y gracias a las cuales nos vamos enterando y vamos haciendo memoria, eh, creo que mientras no tengamos un, una estructura de archivística institucionalizada de producción editorial que nos permita aprender esos, esos hechos, al menos me surge que en la contingencia eh, mi pega tiene que ser escribir escenas de lectura eh, que permitan ir contextualizando esos textos y hacerlos legibles, no en el sentido de explicar lo que dicen, sino como de presentarlos y tratar como de poner eh, de manifiesto y subrayar aquellas pequeñas joyas retóricas que pueden quedar por ahí eh, eh, escondidas eh, dentro de un manuscrito que puede verse más o menos informe, como rescatar si está esa frase del escrúpulo con el dinero y la prolijidad de la separación en el texto de, de, de, de recibos, en el texto de Juan Pablo, o la figura del Tajo en, en, en, en Mansi, como tratar de escribir y generar escenas que permitan eh, que las lectorías de mañana puedan hacerse cargo de esa figura. No tengo más respuesta, solo como la, la pulsión que ante esa sensación de que el hecho... Se nos escapa, eh, quizás la primera tarea es generar y construir, construir escena. Sí, yo, yo quisiera, claro, sumarme a lo que dice Juan Pablo en relación a la, a la pregunta de la Carolina. Eh, porque, por ejemplo, mi habitar es un habitar entre la literatura y el teatro, entre la teoría y la práctica, o sea, es como, yo me veo en las pantallitas aquí entre Cristian y Juan Pablo. Y digo, estoy súper bien ubicada, al medio, ¿no? eh, Y en ese sentido, claro, cuando, cuando hablamos de la escucha, la lectura es una escucha. O sea, yo la entendería así, ¿no? La lectura es una forma de escucha eh, profunda. Eh, yo coincido con Juan Pablo, que a mí me cuesta mucho leer de teatro, eh, y mis lecturas más bien son, sí, narrativa, ficción, pero mucha, mucha, mucho texto crítico y mucha filosofía y muchos estudios culturales, mucha sociología. O sea, es como, viene desde otro lugar y en ese sentido pienso que, que escuchar, escuchar esos lugares son eh, muy nutritivos para los espacios creativos. Y en ese sentido me parece que los... Que el teatro ha hecho ese camino. ¿eh? Las artes también han hecho ese camino, como de, de ir eh, dejando esta separación ficticia y que nos daña tanto, en que es, hay un lugar teórico que si hacemos práctica y hacemos teoría, entonces la teoría nos puede como rigidizar la práctica, ¿verdad? Y que si hacemos práctica no sabemos nada, no, no podemos tener un discurso más reflexivo. Creo que, que hay un avance en todas las artes, en todo el mundo, no solo en Chile, muy, muy bonito en que junta esto. ¿no? Y creo que el, el, el acto de estas jornadas en que ustedes, desde la, la Facultad de Filosofía y Humanidades, desde, desde el Departamento de Literatura, convocan a este diálogo, es porque ustedes también están entendiendo que hay un vínculo, que yo me pregunto por qué no, no, no hay un espacio que nos junte, por qué estamos separados en, en lugares distintos, en ¿no? facultades distintas, este es el diálogo que yo siento que es súper eh, productivo, ¿no? entonces en ese sentido, claro yo por ejemplo a mis estudiantes en el mundo teatral les digo vamos a hacer una práctica reflexiva, no existe para mí la práctica sin reflexión. No es posible. O una técnica sin una ética. ¿no? Son como lugares que van juntos. Entonces, en ese sentido, claro, la lectura de, de todo eh, es parte como fundamental de la escucha, creo yo, y para los procesos creativos. Y en relación a la pregunta de cómo, per, cómo puede perdurar el hecho escénico. Me parece súper interesante lo que dice Cristian, ¿no? Desde una perspectiva. Esto que habla de las escenas de lectura, de poner escenas de lectura, me parece fascinante, ¿no? Generar estas escenas de lectura para poder volver a ciertos textos. Pero por otro lado hay un problema como bien concreto, que hay eh, creaciones, hay obras que no tienen registro eh, escritural. ¿no? O no hay un lenguaje que, que los aúne en una sola escritura. Entonces yo creo que ahí hay un problema que viene para el futuro, que es como, porque tenemos, por ejemplo, de las obras de danzas en que yo he participado, está el registro audiovisual. Hay un registro, pero no, y, y yo tengo los textos que hicimos, ¿no? O que finalmente... La coreógrafa y yo decidimos a partir de los intérpretes, de, de lo que fuimos recogiendo. Hicimos entrevistas, por ejemplo, a los intérpretes, ¿no? preguntándoles ciertas cosas y de ahí sacamos y fuimos armando. Entonces los textos están por un lado, el registro audiovisual por otro. Pero claro, perdure... ahí hay una pregunta abierta, cómo perduran esas obras. La ópera está el texto por un lado. Y está eh, la partitura por otro. Bueno, en la partitura está el texto, pero es extraño. ¿no? Eh, pero, pero creo que esa pregunta de cómo per pueden perdurar el hecho escérico que no, no, no está textualizado, es una gran pregunta. Como también uno podría preguntarse cómo perduran eh, las miradas de los directores o las directoras que son súper interesantes pero tampoco las ten, tenemos registro de eso sí creo que ahí hay un problema o la, interesante perdón, o la partitura de, una, de un actor de una actriz o ¿Sí? la partitura de, de, de movimiento sí no tenemos no hemos inventado o no sé cómo se registra eso antes de darle el, el pase a, a Ana Catalina, eh, hay un proyecto muy interesante que se llama Arte, donde participan parte de tus colegas eh, en, en ese proyecto de archivo y registro de justamente estas prácticas y procesos artísticos que eh, es muy interesante también tener eh, estos documentos ahí a la mano cuando uno está investigando también justamente lo que ustedes están, están mencionando ahora. Y eh, tú también creo que trabajas ahí, Cristian, en el, en el, el, el núcleo milenario alto, ¿no? A, a, también tiene que ver algo con esta, hacerse algo de esas prácticas. Sí, libro. nos ha tocado ahí, se si me permite una cosa cortita, un desafío que se nos arma. Eh, tiene que ver con la necesidad de desde la crítica incorporar el trabajo de archivo y evitar que los materiales queden catalogados y acopiados en un lugar del espacio y que la crítica por otro lado siga escribiéndose del mismo modo. Creo que tenemos el desafío de que nuestros textos, sobre todo cuando rescatan montajes pasados, parezcan en cierto sentido, memoriales. ¿no? Hay una cosa que nos pasa mucho, hacemos la, entre comillas, crítica académica, y es que muchas veces uno toma uno de nuestros textos y no hay información de quiénes fueron, quiénes actuaron, quién hizo el diseño. Eh, entonces, tenemos, creo que una amenaza que se nos asoma es cómo, por un lado, eh, hacemos el trabajo de conservación a través de diversas instancias, pero luego cómo integramos ese trabajo de conservación a nuestra propia escritura, de modo tal que cuando esos textos se lean, eh, esas personas que los lean el día de mañana puedan tener información de quiénes fueron esos individuos que leyeron, eh, dónde estaban parados contra quién tuvieron que pelear, ese tipo de cosas perdón, <risa> gracias Ana Catalina gracias Alejandro a propósito de lo, lo conversado, apasionante, de lo colectivo y lo colaborativo, me gustaría hacerle una pregunta a Juan Pablo, que es más bien un, una curiosidad que me surgió eh, cuando vi Caracol hace poco, eh, que me, me estremeció profundamente y, y yo pensaba, ¿cómo, ¿cómo lo habrán hecho? ¿No? Entonces, eh, porque a pesar de que no hay convivio, y de que no, no quiero entrar en esto si es teatro o no es teatro, ahí hay, hay algo fuerte que ocurre en, en esa obra. Entonces, ahí si uno revisa la ficha técnica, se suma un, un, un nuevo elemento, ¿no? que antes no lo veíamos en las fichas técnicas de las obras de teatro, que es el director audiovisual. Entonces, mi pregunta es, Juan Pablo, ¿cómo, cómo trabajaste con ese director audiovisual, en, en esa obra puntualmente, en, en Caracol. Gracias. Gracias a ti, qué bueno que viste la obra. <ríe> Bacán. Eh, eh, bueno, en ese caso, eh, por ejemplo, yendo un poquito más atrás, éramos dos personas dirigiendo. Entonces una codirección con la, con la Ignacia Agüero, eh, que también fue un experimento muy nuevo, porque ella también estaba actuando, eh, lo cual tiene mucho desquiciado de, de toda la situación, pero era interesante como ese trabajo que ella hacía desde dentro, sobre todo como en, en términos de secuencia y partituras más físicas, eh, y yo como mirada más externa, teniendo que ponernos un poco de acuerdo, teniendo que calzar los tiempos, eh, es como siempre arreglando la carga en el camino. Eh, pero en el caso particular de la dirección audiovisual, eh, la obra... Eh, creo que nos movimos muy como en un entremedio, es decir, queremos montarla como para el teatro, para que no muera acá y como que nunca más la podamos hacer. Eh, pero también con la conciencia de que, que, de que va a haber una cámara, de hecho que van a haber tres cámaras, eh, que la van a grabar. Entonces como que intentamos... Eh, eh, situarnos en, como en, eso, en esos dos espacios, y en ese sentido integramos al, al, al Jürgen, que es el director de audiovisual, desde, desde un buen rato antes, como de ir a ver ensayos, eh, no fue que modificáramos la, las escenas en relación a la cámara, pero siempre estaba presente, yo también he trabajado harto con cámara en el, en el colectivo zoológico, entonces creo que igual hay como una conciencia de una conciencia audiovisual, entre comillas, eh, y él que viene más del mundo del cine, pero que también ha trabajado con, con nosotros en el colectivo, eh, también maneja ese lenguaje como ese híbrido. Eh, entonces creo que como que toda esa experiencia previa de alguna manera no, nos preparó para, para poder integrarlo y después él armar como una especie de, de storyboard, entre comillas, eh, y grabarlo, grabar la obra varias veces. La grabamos varias veces. Eh, yo también grabé, estaba ahí con una cámara grabando, con esta idea de multiplicidad de roles. Eh, probando cosas como intentando meternos en la escena, probando más planos generales. Eh. También yo, eh, durante la pandemia, eh, vimos muchas obras de danza grabadas, que, que para mí es como que... Mi impresión es como que, las que más, son las que más eh, tolero de ver en una pantalla. Eh, son como estas obras de danza eh, en que la cámara como que está dialogando con los cuerpos. Entonces creo que eso también fue, nos sirvió mucho para como decir, ok, por aquí va. Pero la, la cámara fija, que, que uno siempre grababa las, las obras para tener un registro y poder mandarlo a festivales, eso es insoportable de ver. O sea, nadie lo tolera, ¿no? Eh, yo, o sea, a mí me cuesta mucho también, eh, con mucho respeto a todos nuestros colegas que hemos hecho lo posible por, por salvarnos, pero hay algo ahí, no me acuerdo quién lo decía, eh, un fotógrafo que hablaba como... ¿Poirot puede ser? Eh, como que la fotografía eh, es lo único que quizás le hace justicia al teatro, en esta idea de que me fijo en algo en particular, porque cuando miro una obra no estoy mirando ese plano general inventado por el cine. Eh, entonces en eso nos tu tuvimos que ir dialogando, como, eh, en esta idea de que el como decía antes, que el teatro se está transformando, creo que, no digo que el teatro va a ser online, pero creo que hay mucho aprendizaje eso, hay mucho aprendizaje, y que me parece interesante, como la gente más joven sabe editar, sabe grabar perfecto, entonces eso, eso hay que integrarlo, inevitablemente va a estar, creo, siempre ha estado, ¿no? pero, pero pareciera que no, que el, arte, el teatro es como un arte más solo de los cuerpos, pero es el cuerpo y la tecnología en el amplio sentido de la palabra, creo, algo por el estilo. Muchas gracias. Gracias, Juan Pablo, por discutir también esta noción de convivio siempre. Eh, profesora Intrud, con usted vamos a cerrar porque ya son las 13 horas y hay que ir a almorzar y volver a la conferencia que viene al final. ¿no? Adelante. Eh, gracias. Eh, bueno, en primer lugar... Eh, una, una felicitación muy, muy calurosa por, por, por esta mesa, las la participantes, y una confesión. La verdad es que yo al comienzo estuve muy, muy desconcertada, eh, trataba de realmente entender y, y trataba de también yo eh, situarme en, en este contexto eh, de, esta, de estos procesos eh, eh, creativos y bueno, a lo largo del diálogo se me fue acotando bastante, ¿no? Porque yo me preguntaba, bueno, esto es, es básicamente proceso, es devenir y en qué momento surge el, el, el producto, ¿no? Situándome yo eh, como espectador y preguntándome si ustedes en este devenir también en algún momento, ¿no? Eh, eh, Toman esa distancia de, de pensar en que, eh, o si eso no les importa en lo más mínimo, ¿no? de que hay un destinatario, ¿no? y que ustedes, me imagino, eh, pretenden que eh, se les vea, alguien, ¿no es cierto?, en algún momento vea. Eh, en algún momento me, se me vino la asociación del, de la etimología de la palabra teatro, ¿no? que viene de, eh, del griego teastai, teatrón, de hecho. ¿no? Que es donde está precisamente eh, ubicado el público, pero que además de teatro, teatrón y teoría, tiene la, mi la misma raíz, ¿no? sí. que viene de teastai, mirar, observar, examinar, reflexionar, y esto a propósito de lo que decía Marcela, ¿no? que le llamaba la atención, de que un departamento de literatura ¿no? generara esta, esta, esta reflexión y, y, y bueno eh, en, en la medida que, que los he estado escuchando a, a los tres exponentes eh, se me ha ido aclarando ¿no? de que también se va configurando un producto sin embargo eh, este problema que surgió de la perdu, perdura tur, perdurba, perdurar, perdurabilidad del, eh, de, de ese producto, bueno, eh, ¿cuándo se produce ese producto? No? ¿Cómo resuelven en este, en este escucharse, en este convivir, en este colaborar, eh, donde se producen, por lo menos según algunos de, ustedes, de los testimonios de ustedes, ¿no es cierto?, se producen también tantas divergencias, tantas tensiones. Y pretenden ser además democráticos, ¿no? Porque no se trata de que un yo ahí finalmente corte el queque. Entonces, eh, eh, me, yo esto no estoy haciendo una crítica, ¿no? Estoy diciendo que realmente me parece muy, muy fascinante. Pero también me pregunto hacia dónde va esto, ¿no? Y, y, y cómo, cómo se, se, se completa este proceso de la comunicación que ¿no? implica el trabajo que ustedes hacen. ¿no? ¿Cuándo, cómo entra y cómo piensan? También pensé en, en, en el antecedente de Precht, ¿no? que se pasaba horas y horas ¿no? examinando una sola escena con su grupo hasta que, pero siempre lo hacía ¿no? en función de cómo logro el efecto en mi supuesto eh, destinatario para que reflexione, para que entienda, para que cambie el mundo finalmente, ¿no? A partir de, de, de, de, de la problemática planteada. Bueno, es un poco una, una reflexión en voz alta de lo que he visto y, y escuchado hoy día y, y, y felicitaciones uno le queda dando vueltas, muchas cosas. Gracias. Bueno, a partir de lo que dice Intrud, que me da mucho gusto verla, entre otras cosas, eh, me parece como súper interesante el punto que ella pone, como para que lo retomemos y lo relevemos, ¿no? Eh, claro, trabajamos eh, no solo con la idea de un destinatario. Trabajamos siempre con la conciencia de que el trabajo teatral es un trabajo para otro. Es para nosotros, pero es para otro. Siempre el vínculo en el teatro es hacia afuera, ¿no? En esta conciencia hacia afuera y no trabajamos con la idea de un destinatario en el sentido de lo que se llama como el público objetivo, ¿no está? A veces también, esta obra es para niños, es, pero sí trabajamos eh, con un destinatario en la medida en que tenemos que asumir la decisión del tipo de negociación que vamos a hacer con el espectador desde la escena. Yo creo que eso sí lo, lo, lo incluimos desde el inicio. Es decir, hay una reflexión inicial sobre el tipo de negociación que vamos a plantear entre esta escena y el espectador, porque eso es finalmente lo que construimos, ¿no? esa negociación. Entonces, por ejemplo, lo que tú dices de Brecht, que pasaba horas, ¿no? eh, es para porque estaba buscando cómo construir esa negociación que él quería, no, que es poder tener es, este distanciamiento, no, que en realidad es un extrañamiento que permita tener esta distancia reflexiva y no solo estar eh, como agarrado de la emocionalidad de lo que sucede en la escena para tener tal vez la posibilidad de alguna reflexión o que surja algún, alguna reacción que no sea solo a nivel de las emociones. Entonces eh, creo que en, lo, en los procesos esa negociación es fundamental y creo que ahí sí hay conciencia de las negociaciones que estamos planteando o que estamos eh, explorando. ¿no? con el espectador. Y ahí nos diferenciamos, no solo, eh, no solo como, como directoras, directores, colectivos, eh, dramaturgas, dramaturgos, sino que también de un trabajo a otro, porque cada trabajo va pidiendo distintas cosas, aunque hay negociaciones a las que uno se niega. Yo, por ejemplo, me niego a las negociaciones, es espectador del realismo. Eh, a mí no me interesa, por ejemplo, no eh, trabajar sobre la mimesis, sobre la ilusión de realidad, no me interesa. Y de ahí para adelante me, me abro, entonces uno parte como desde ese lugar, o, o de algunos lugares así como eh, conscientes, ¿no? Eh, y, y yo diría que los procesos están llenos de decisiones, no son tan azarosos, son como, hay una exploración a partir de decisiones, pero las decisiones están y está lleno de, de decisiones eh, que en algún momento llega a un resultado que yo no sabría decir cuándo está, ¿verdad? Yo, yo siempre siento que el proceso de, del, del trabajo teatral es como el proceso de las tesis, cuando uno hace una tesis, ¿no? Como creo que Humberto Eco decía que las tesis no se terminan, se abandonan. Eh, y yo creo que el trabajo teatral también en un momento dice ya estrenemos, ¿sí? lo abandonamos hasta ahí y Jorge Eines que, que es un, un eh, pedagogo y director argentino-español dice bueno el día que estrenamos tenemos la claridad absoluta de que podemos empezar a ensayar, ¿no? entonces lo, lo que quiero decir es que ahí se abre otro proceso y en ese sentido sí, vamos hacia resultados, pero que abren nuevos procesos y ahora ya con el espectador allí y seguramente vamos a cambiar cosas si nuestra negociación no fue la que estábamos buscando y es algo que se va moviendo. Pero lo que quiero decir es que hay conciencia y creo que una conciencia es esa que tú indicas. Eh, la relación, la negociación que establecemos entre la escena y el espectador. Creo que esa es una decisión básica. Gracias. Quería decir dos cosas a, a propósito de sentirnos también muy honrados que esté la profesora Kenny acá, en, en, como parte del, del público, y es que quienes miramos desde fuera estos procesos creativos creo que también nos invitan a ponernos a resguardo de dos eh, Excesos, por así llamarlos, a los que nos puede conducir una apropiación poco rigurosa del paradigma culturalista, que, que, tiene, que termina teniendo que ver con una suerte de extractivismo. ¿no? ¿En, ¿En qué sentido? En que al ser conscientes de los procesos creativos, debemos asumir el deber ético que no basta con inventariar piezas de archivo que podamos tomarle a las compañías de teatro, sino que se nos impone el, la labor, como decía antes, de generar escenas, de generar relatos, que es un poco lo, lo que hizo, y, y ya que también tuvimos la suerte que, que estuvo acá Lorena Sabera, por ejemplo. Ejemplo que hace con el grupo NICE, que no solo teorizan el activo, sino que van Trabajan con los textos dramáticos, los compendian y además tienen el, el generoso gesto de poner una adenda donde están las obras que, eh, de las que ya estuvieron noticia de que existen, pero que no necesariamente pudieron encontrar. ¿no? Creo que, no, que nos abre la puerta ese tipo de gesto. Y por otro lado, también nos invita a buscar tradiciones de las que nos olvidamos con demasiada facilidad, como herramientas del comparativismo, como la profesora Kenning escribe sobre John Gayle Brecht eh, eh, en, eh, en su minuto. Eh, ¿En qué sentido? ¿En qué eso nos ayuda a, a pensar? algo que tiene que ver con lo que dice Juan Pablo, de no solo analicemos un texto dramático en función de lo que supuestamente le está rodeado inmediatamente, sino que abramos, busquemos otros intertextos menos transitados, presentémonos a la comunidad de lectores, hagamos legibles esas escenas. En ese sentido también agarrándonos de esta compartimentalización excesiva de la que padece el sistema universitario chileno, eh, uno miraría como muy saludable en las clases, de que en un curso de teatro chileno no se, solo se leyeran textos dramáticos, sino que también se pudieran leer en el apartado de materiales críticos o para invitación al, al diálogo intertextual, por ejemplo, si voy a poner eh, un texto de Juan Pablo, está el, el epígrafe, que sigue en el caso de, de, de Bertoni, bueno, vamos al, al texto de Bertoni, veamos cómo dialoga, qué tensiones se dan. Como lector me parece que hay muchísimas y la, y la polémica es brutal, pero, pero a, abramos esas discusiones. Y por otro lado también, eh, no olvidar lo que hacían eh, los maestros de las generaciones anteriores de la crítica teatral, eh, que era el género del comentario, que sin necesariamente caer en la saturación de, de citas de autoridad, eh, y que por eso muchas veces era desdeñado. hoy día que nos hacemos investigación el género comentario teatral es tremendamente rico para ponerle nombre propio eh, a quienes ejercieron el oficio en, en periodos a, anteriores para entender el color de esas presentaciones para entender el, eh, la sonoridad del lenguaje ¿no? porque claro, uno puede agarrar un texto de 1810 o, o, o 1930 y celebrar o no un determinado tropo, un determinado nivel de retoricidad sin embargo para que ese análisis sea completo, son muchas veces estos comentarios los que desdeñábamos por poco rigurosos, poco asentados teóricamente, los que nos advierten, por ejemplo, ¿no? a propósito de Acedo Hernández, leía por ahí, Acedo eh, Hernández siempre contaba ¿no? que él, eh, su una de sus primeras obras, más Perdidas, le había ido tan bien que había tenido que repetirla en el acto, después del bis, actuarla de nuevo. Y hay un comentario de época muy naif que dice, eh, el grupo era tenía un texto maravilloso, pero le faltaba ensayo y, le, y se equivocaron mucho, y como la gente los aplaudió mucho y se sintieron en confianza, le ofrecieron casi un plan de desagravio al público hacer la función de nuevo sin errores. Ese tipo de detalles son vitales y, y creo que esas antiguas herramientas de la crítica o okay, que muy apresuradamente las calificamos de antiguas, eh, tenemos que retomarlas y, y continuar con esa tradición. Eso. Hasta acá llego yo. Muchas gracias por estos acicates para las reflexiones. He aprendido mucho, muchas Gracias. Bien. Yo, perdón, quería decir lo último también, que um, le agradezco mucho la pregunta a la profesora porque en realidad um, volviendo hacia atrás pareciera como que cuando uno habla es como que, bueno, es, es, es todo ensimismado, ¿no? Eh, y en ese sentido me sumo mucho a lo que dice la Marcela. Eh, creo que la literatura tiene algo muy parecido al teatro. Creo, que sea me equivoco, que para mí son como artes lentos, ¿no? Como que se demoran, no es la gráfica callejera, no es la performance, y a mí eso me gusta, quizás soy medio conservador en ese sentido, pero qué bueno que apareció la, la, la palabra extractivismo que mencionó eh, Cristian, porque... Creo que el teatro también siempre corre ese riesgo, ¿no? Como de estar respondiéndole al momento y a la contingencia y como de ser una especie de noticiario y comentar lo, lo, lo que está ocurriendo aquí y ahora y como... Y ahí creo que nos ponemos a competir con, con TikTok. Y, y, y para mí no, no, para mí es como... Para mí se puede demorar más. Y en ese sentido, en la pregunta por, por, lo, por el afuera, por el espectador, eh, y si pienso, no sé, en mi tesis que hice acá en este departamento, eh, el, el espectador era el, el, el gran interlocutor, ¿no? Eh, si pienso en del siglo XX, las dramaturgias, si pienso en, en mi escritura... Eh, Siempre está la pregunta por el, como decía no, la Marcela, no por un público objetivo, pero sí por el rol, por ejemplo, ¿no? Como el espectador va a ser un, un bollerista de esto, el espectador va a ser eh, un juez de lo que está viendo, eh, vamos a hacer una asamblea, eh, ese rol para mí siempre está presente. Creo que es complejo el momento donde uno dice ya la obra está lista, a veces está dado porque, oye, el fondar y la cuestión hay que rendir los fondos y hay que estrenar, eh, pero es inevitable, es inevitable que inclusive la obra estrenada se modifique, siempre va a ir cambiando, aunque sea un poquito, a veces es más. Eh, yo recuerdo a un, a un una fa, eh, famoso director del Teatro Nacional Chileno, eh, que ya no está, eh, que era muy dado a, a, a estar con, con personas muy jóvenes, eh, con mujeres jóvenes, eh, y que eh, una vez eh, teníamos que estrenar una, una obra, y, y en esta obra había arte interacción con el público. Eh, y él vio la obra y dijo, la obra no está lista. Eh, no puede ser que no esté lista. Y yo le dije, no, la obra se completa con el público. Y él me dijo, no, la obra está lista un mes antes del estreno. Y después, lo único que hace el, el actor los actores y las actrices es repetir, repetir, repetir. Eh, eso se me quedó grabado a fuego. Eh, porque estaba totalmente en desacuerdo con, con, con, con esa idea, ¿no? De que un mes antes de la función la obra estuviera lista, y después era simplemente repetir, me parecía como insólito. Eh, no por un afán de que, bueno, todo se tiene que estar transformando, pero porque es inevitable, eh, hay cosas que no funcionan, ¿no? Hay, hay el, el, los grupos tienen, no sé, un determinado humor, la gente se ríe con un chiste, entre comillas, eh, y llegaba la función y no pasa nada, y eso se tiene que cambiar, ¿no? Y esas cosas se van desplazando y se van moviendo a, un, a veces un poco, a veces más. Entonces, eh, el momento de, de, de cuando todo cuaja, creo que es como, es un poco angustiante, pero es la sensación de que en algún punto nunca, nunca cuaja. Y cuando termina de cuajar, creo que es cuando uno dice, esta obra ya fue, como que esta obra ya como que cumplió su tiempo, como que ya no hay, no hay mucho más que hacerle. No, y pasa, y pasa, y es terrible. Nosotros el, el, hace, hace un año eh, nos, nos deshicimos de mucha escenografía, que es como matar a una obra, como hasta aquí llegó esta obra, eh, y ya no tiene nada, nada para darle, y uno intenta que, no, pero es que en realidad este país, la crisis ecológica, la wea, esta obra puede dar por acá, pero a veces las obras no dan más, y, y cumplen su ciclo. Eh, y, y ese fin es igual de difícil de decir como ya, cuando está lista la obra. Creo, no sé. Me pareció muy, muy estimulante la pregunta, se la agradezco, profesor. Y yo quería solo acotar lo último a partir de la pregunta de Intrud y lo que, lo que se ha dicho acá, y es que a mí también me parece sumamente interesante en esta relación que a mí me interesa mucho, ¿no?, con, con lo político y lo social, cuando una obra que está todavía en transformación o todavía es capaz de decir algo, se encuentra con un contexto social o político que cambió y la obra ya no tiene nada que decir, ya no funciona. Es como, oh, no, no tengo que votar la escenografía, ya no fue nomás, con la escenografía guardada no funciona. Y eso me parece también un lugar súper bonito de mirar. Eh, y eso ha sucedido muchas veces y va a seguir sucediendo creo que cada vez más. Entonces en ese sentido también uno podría replantearse las dramaturgias, ¿no? Y de, de dónde vas a hacer las escrituras, porque en un minuto cambió el... Yo estoy segura que podríamos hacer el catastro de las obras que después de octubre del 2019, para la casa, ya no, no más, ¿no? ¿no? No servían. Entonces, me parece también un punto súper interesante en, este, en esta movilidad de la negociación, no solo con el espectador, sino con los contextos, que implica todo eso, implica la creación. Eso. Bueno, muchas gracias a todas y a todos. Eh, no quiero pasar por alto un mensaje que escribió Mabel Vargas por Facebook, que dice, qué interesante diálogo y qué maravilla la posibilidad de escuchar las reflexiones de Inclus Can. Un saludo desde Italia. Eh, que La gente también nos está escuchando desde, desde Facebook, así que eso, agradecerles mucho, Marcela, Cristian, Juan Pablo y a todas y a todos quienes participaron en esta sala también y quienes recibieron hasta el final, yo sé que es tarde ya. Eh, espero que nos podamos encontrar en otra instancia para seguir discutiendo también estas diversas perspectivas que analizamos aquí porque hay reflexiones que quedan pendientes, ya lo decía Marcela recién, y ojalá nos podamos encontrar en, otra, en otro espacio. Y les quiero recordar que a las 16 horas, o sea, en, un, en un poquito rato más, eh, viene la conferencia de cierre de esta jornada titulada Las Cosas, los Objetos, y la presencia residual en el Teatro de Samuel Beckett, eh, a cargo de Lucas Margaret, ya que lo mencionó también Juan Pablo Beckett, ahí vamos a estar a las 16 horas eh, compartiendo en torno a estos eh, otros silencios y otras discusiones. Así que muchas gracias por estar, y cerramos la mesa eh, ahora.